Pues a ver cómo os explicamos La movida en la que nos hemos metido Porque... Porque estaba, estaba, os voy a contar una cosa, eh, os voy a contar una cosa. Estaba yo andando por el, por Matrix, ese Matrix, ¿sabes? Y estaba dándole de comer a las palomas porque no hay mucho que hacer allí ahora mismo, no hay triple S, no hay juego de nada, con lo cual había, había muchos niños y yo estaba dándole de comer a las palomas y entonces me aparece uno que es presentar este programa, un tal NOP, y me dice, oye Neo, que eres el elegido para presentar el programa, el programa de hoy. Y digo, me cago, en, me cago en la mar, no, no me toca la nariz. Digo, pensé aquí en el en, en, en MATRI y dice, no, no, en, en el meta, ¿cómo lo llamáis aquí fuera? ¿En, metamierda, en meta mierda, meta versos o algo así? ¿no? Sí, porque pues el en... que tienes que venir aquí. Y digo, joder, no me. Claro, digo, no me toque la nariz. Digo, no puede ir la gente en Smith. Y dice, no, la gente en Smith estaba en una cabina de teléfonos el otro día porque, claro, quería salir al mundo real y resulta que ya nadie habla por teléfono solo hablan con el móvil y viene un camión y se llevó la, la máquina esta de teléfono la cabina de teléfono, se la metieron bien y se la han llevado al punto limpio y ya no encontramos a la gente en mí y yo, pero hombre, pues llama, llama a Morfeo llama a Trinity, y dice, tampoco, tampoco porque Trinity y Morfeo están de farra en Sion que Sion, si no lo conocéis, es como Ibiza en agosto, o sea, todo el mundo va hasta las trancas de farra y han dicho que no, que ellos venir aquí gratis, que no. Digo, pues nada, pues ya solo quedaba el oráculo. Le han dicho oráculo. Y no, claro, oráculo, hace un mes que sabía que se lo íbamos a poner eso es el oráculo. Y ha dicho que no, que me compré una pertería de 300 piezas y queda quedado con el niño raro ese para doblarlas. Entonces, el único que podía venir esta, al programa era y yo, que leer, Neo, ¿no? el elegido. El elegido, sí. Entonces, estamos aquí, el elegido, estamos aquí para ver, qué, para ver qué hacemos. Yo ya he dicho que no quería venir porque la hora virtual nunca dura una hora, duran dos. Y entonces, eso no mola, eso no mola. Así pero que, bueno, Si ser el... aburrimiento, te tomas la pastilla azul el, y ya. Eres, eres usuario de Vivecombo ¿eh? según la última peli de Matrix. Eh, eh, no voy a contar, <risa> sí, no, no voy a contar el visor que tenemos. La verdad es que se ve muy bien, ¿eh? o sea, Matrix se ve estupendamente. Parece que estás ahí, de hecho, pero la VR está muerta. Yo ya lo dije en su momento, la VR está muerta. No sé si el es pincho ese que, que te meten sí. en, el, en el cuello que Bob tiene... <risa> El, eh, pues no, no, no te creas tú, ¿eh? No, no, yo sigo viéndolo medio raro. Yo sigo medio raro. Lo que pasa es que al, al, al NOPE este me dijo, dice, ¿pastilla roja o pastilla azul? Le pregunto, que claro, esto es así, a mí me lo dijo Morfeo, pastilla roja o pastilla? Y me dice, no, ahora ahora lo que llamamos es una cosa que se llama, que se llama hype. Que esto, y digo, ¿pero esto se bebe? Y me dice, no, no, no, dice, esto esto es supositorio. Esto se ve, tú, tú te sientas y entonces detrás viene... ¡tah! Y entonces, ¡bu! Así que después de un momento el feedback, el feedback sí. pues después del momento este este eh, raruno eh, uno que, que te vuelve de, como de plata eso lo visteis en la peli no que te vuelve y se le mete todo sí. así para dentro Así que nada, que vamos a empezar la, la hora virtual. Yo, esto como, como cuesta mucho, mucho, mucho, y es un milagro que esto esté pasando, eso de unir el, el, el, el, el, el Matrix, metaverso, como lo queréis llamar, y la vida real consume mogollón. O sea, esto el, el, el ordenador del Oscar este va, va a petar. Entonces lo que vamos a hacer es volver otra vez. Y voy a impersonarle. Me voy a meter dentro, como se mete el señor en mí dentro de la gente, pues me voy a meter dentro del... No, este, y vamos a presentar el programa. Entonces voy a intentar... Voy a... Yo no sé si esto va a funcionar, pero... ahí ca... Má, Más o menos, ¿no? está Va cambiando ahí, ¿no? Ah, ahí está. No, ahí, ahí ya estoy dentro de, del... Noto. Ya te ha cambiado la cara. Sí. Bien. Bien, pues ahora vamos a hacer una cosa. Mientras Ramón va contando los titulares, ¿Qué? yo voy a ver ¿Quién si está escuchando... En solo en audio estará flipando. Ahora mismo. Bueno, claro. Claro, claro, claro. Bueno, me es, refiero es, a todos lo los que lo escuchan en audio han diferido, claro. Ahora mismo... los que comido. lo escuchen en audio, audio verdad, que bueno, se vayan sí. a YouTube ahora mismo. O sea, <ríe> eso es. Y lo vean. Eso es porque ha venido, ha venido el elegido, que Anurif que ha vuelto otra vez. Estamos aquí <ríe> para contaros co cómo dice... Bueno, esto lo En el final no les pedimos cómo se despide él. Así que lo que vamos a hacer es ponernos a la izquierda. yo voy a desaparecer un momento, si me perdonáis. Y ahora vengo. Venga, pues. Dale. Hoy estás de un honor, ¿eh? O sea, tener aquí a los. ¿Pero elegir. titulares ya o qué, Oscar? Que nos dejas aquí siempre. Sí, sí, titulares. Tú, espera, espera. Bueno, tú di titulares. Pues por lo menos y, la foto inicial. Como... Titulares. Vamos con los titulares. Adelante. Vamos con los titulares. Adelante. <risa> Venga, pues titulares. Pico adelante la presentación de su nuevo visor al 22 de septiembre. Luego lo comentamos. Vídeo de MetaQuest Pro sacando el visor de su caja, ya lo vimos en las imágenes la semana pasada, pero bueno, como no vimos el vídeo, pues lo vamos a poner igualmente y lo comentamos un poco, también que Julio no estuvo, luego nos comentará también qué le parece, eso del hotel y todo este tema. Eh, luego tenemos que HAPTX cierra una ronda de financiación de 23 millones de dólares. HAPTX son estos guantes hápticos, que parece que seas hace un cazafantamas porque lleva detrás una mochila, porque se basa en microfluidos, tecnología neumática que a través de bueno de esos fluidos no pues tiene dist distintos puntos en las manos y aparte también restringe el, o sea te bloquea los aquí. dedos el movimiento ya estoy aquí ya estoy ya, ya bueno bueno efectivamente ya estoy aquí ya me han liberado. y con estos 23 millones de dólares pues van a impulsar pues, nuevos productos de próxima generación entre los que vendrían un nuevo o sea, un nuevo kit de guantes y también de forma más experimental un traje áctico completo que esto tiene, la verdad es que tiene que ser curioso, ¿no? Tiene que ser una pasada. Sobre todo porque esto tiene muy buena... O sea, quien lo ha probado habla muy bien de este producto y no es para menos, ¿no? Por lo menos, por todo lo que lleva, tiene pinta de ser bastante interesante. Hmm. Es que son como, como puntos que se, que se hinchan, ¿no? Por, por el tema de... Sí, de la tienen lógica. la capacidad de, de cada célula que tiene llenarse de líquido y, y eso hace que notes la presión y puede crear, crear o sea, imagínate que, que tienes varias no uh -huh. pues se puede hacer hasta un efecto como que, que tienes algo que se va moviendo incluso por la mano es muy interesante, muy chulo 133 actuadores táct táctiles Uf. Uf. Dios mío Madre mía. esto de momento pues empresas pero oye, algún día tendremos sí. algo más ligero para consumidor <risa> <risa> Vamos a seguir. Eh, lo de la garra, eso no es difícil que lo quiten. O sea, todos llevan como garra. Todas las soluciones de este tipo que he visto tienen sí. la, la garra claro, por encima de los dedos. Para el bloqueo mecánico no lo... del dedo. Eso es. Claro, claro. Pero, y, y, y siempre lo hemos hablado, ¿no? Porque imagínate que se queda colgado el juego y te quedas con los dedos ahí <ríe> y no puedes ni apagar, ¿no? <ríe> Pero bueno, estas cosas todavía quedan para verlo en concreto. Como en el capítulo ¿eh? de Big Bang Theory, el robot. Sí, que creo, era, creo que eso no lo, lo, lo he visto. <risa> bueno, pues eh, hablando ay, con, de. Con, con, espera, que, Di... no, que no hemos dicho a la gente que, que bienvenida, porque que hemos entrado aquí con, con, con esto así de que, que muy buena, Robianos, que encantados de que estéis aquí un día más. Y no le hemos dicho nada tampoco a Julio, ha entrado aquí el Neo a toda pastilla. que, que eh, Te echábamos de menos, Julio, bienvenido otra vez aquí a... <risa> Yo me encontré aquí con Neo, pues a ver qué voy a decir yo. Coder. Pues vacilarle, vacilarle porque es un pringao. Si es en realidad, yo lo que no conozco es un pringao. Si Solo hay palomas alguna... ahí. Si no hay nada que hacer, si, de verdad que lo ha dicho mm. él. Si no hay triple saes y Matrix es un coñazo, no puedes jugar a nada. Mm. Se ve que te cagas, pero no hay nada. <risa> eh, venga, pues vamos, vamos a seguir con los, con los titulares. Pues la semana pasada, creo que sacaste la imagen del bozal, este que te ponías para. Sí. Para que no te escuchen quien está al lado, ¿no? Sí, no lo voy a volver pues, a poner porque me da vergüenza, pero sí. Pues Shift, Toll, ¿vale? Shift, Toll eh, sí. también ha lanzado, o sea, está, ha puesto a la venta un nuevo modelo de su dispositivo, de como veis, de seguimiento de cuerpo completo, inalámbrico. Eh, se compone de, de varios puntos, como veis aquí llevan las piernas y en la cintura, pero el conjunto básico son 299 dólares. Si quieres añadir, para que sea más preciso, los codos, pues son 99 dólares más y, de, y la parte de la cintura son 49 dólares más. O sea, que se va a unos 400 y pico, 450 más o menos. Y creo que tienes un vídeo que se ve bastante interesante. Por de, que no me busque de, de sus posibilidades. Y esto funciona con PCVR y Quest. Hmm. Y son los creadores de estas gafas también con lentes Pack Cake. Que veis ahí al usuario que, que las lleva ahí en el vídeo. Hmm. Y tienes aquí una waifu, Oscar. Bueno, de hecho, en el vídeo sale... <risa> Esto es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Meterse a via chat y demás y, y ya está. Porque, y todo el mundo es un, porque todo el mundo que viene de Japón es una waifu. O sea, anda que no habrá, anda que no habrá movidas que ser, ¿no? Y que vamos a. ¿no? Es todo el mundo una waifu con una faldita. O sea, estaban. Hay, hay una conversación pendiente entre todos los japoneses, todos los 20 millones que son. Eh, una reunión con un micrófono que tome a alguien la palabra y diga, hombre. Ya la, no, le falta el tracking de dedos. De los, pies. de los pies. ¿Tú eso lo viste, Julio? ¿Viste, viste que, que han salido para pa traquear los dedos de los pies? No luego, no lo, lo había visto, pongo, luego te lo pongo, es flipante, es flipante. O sea, no tiene ningún sentido. Ninguno. O sea, técnicamente un PDF estupendo y, y, y, y guay, pero no tiene sentido. Sí. Y esto esto va por el sí, camino sí. también, ¿eh? Esto va por el camino. O sea, esto hay que tenerlo. Eh. Hombre, lo bueno de esto es que si te pega un 5P... ¿no? como le pegó un 5 pa eh, se te ve todo el cuerpo... Oh, se así, te ve ahí claro, muriendo. La gente desde su casa te verá muriendo y, y ya está. Mm. <ríe> no puede hacer nada más, solo, sí. se retransmitirá... Es bastante cosa. curioso ¿no? el tema de, de ver esto. O sea, sí, el día que tengamos tracking de cuerpo completo todo, aparte del facia mm. y todo esto que viene ahora, pues la verdad ¿Y, es que la cómo presencia... funciona? Porque parece que tiene... A diferencia de otros que he visto, este parece que tiene tracking posicional, porque fíjate que. Es que sí, yo creo con que se tema... basa. Con la, siendo relativo a, al visor y a los mandos, ¿no? Para calcular todo este tema, ¿no? no se es bien el la mejor parte que técnica... he visto de este, de este estilo. Sí, yo también. Tengo por aquí los otros, que no sé cómo. cómo es o sea, no, no tiene posicionamiento externo de sensores, claro. ya sabes, no sé, como, no sé, no como no sé, un bike tracker no sé. para ello. Claro, esto. Lo, lo único es corregir el drift. Porque claro, una vez que se te claro. va se te es ha ido imu. porque es claro, es IMU, no, no, no tienes Cada una referencia refiero. real. O sea, tu referencia siempre es un más o un menos de lo que siempre has donde estás, pero no tienes una referencia fetel, no puedes actualizar la posición, ¿no? el error es acumulativo y al, a la mínima se te gira todo, entonces sí que tiene que tener algo que esté corrigiendo ese drifting. Pero fun funciona, o sea, por lo que se ve en la demo funciona muy bien. Habría que verlo, probarlo con pruebas reales. Ya. Que os lo manden para, para que lo podáis probar. Pues sí, señor. Pero, joder. Sí, señor. Tiene de, buena de, pinta. Aquí, de aquí a un tiempo, estos son los usuarios de la realidad virtual. Así, ah, esa es la, la pose. Si yo hago eso, me rompo la clavícula, creo. O sea, la rodilla. No subió la rodilla más ahí desde el tercero de GB, en, en, en, en cuando estudiaba. Bueno, eh, bien, gente joven. Eh, va, aparte que fíjate cómo lo venden. O sea, el tiro Deactiva. va por ahí. Te activa, sí, señor. <risa> Vamos a seguirlo los... Estaba mirando que son 10 horas de batería, puede tener 4 o 5, Bluetooth... Eh... Pues está bien. Bueno, Muy bien. bueno tampoco Venga. nos vamos a meter a fondo con ello. os digo, estos son los titulares, que si no al final siempre duramos una hora con los titulares, mira que lo decía. <risa> lo que de empezar el programa. <risa> pues luego lo comentaremos más en detalle, aunque no lo pongan azul. Lo de la aplicación Tokyo Game Show ya se puede descargar para PC... PCV de Ray West, o ya se ya lo no. podría descargar, ya no. Ya, ya no. <risa> luego Pero... también comentaremos lo de Prado, que trabaja en un inyector universal VR para juegos creados con un Unreal Engine 4, luego lo vemos, algunos vídeos y tal. Y luego tenemos en la, en la parte de juegos, tenemos Operation Wolf, que es un clásico de, del 87, creo que en España fue en el 88, tuvo versiones para múltiples dispositivos, era un arcade, se salió un Spectrum, salieron los PC's del los ordenadores de la época, ¿no? Eh, y luego había más versiones más tarde. Llegó a haber tres juegos, tres títulos de, de Operation Wolf. Y ahora viene pues Operation Wolf Returns First Mission, que lo van a traer en plano en otoño. Y luego el año que viene va a salir para Quest 2. Por eso las imágenes que tienes por ahí, Oscar, son de la versión plana, entiendo, porque es la que llega en otoño supongo que la de Quest 2 mm. tendrá el mismo estilo artístico, que los comentan, que tiene un nuevo estilo artístico pero eso, sí. vamos a tener acción sin parar, eh, vamos a tener una campaña para un jugador o para dos jugadores, que también el, el, el juego original, creo que para, para un jugador o al menos en, en Spectrum que es lo que yo recuerdo de ver a mi hermano hace un siglo y, y luego tiene también de un segundo... ¿Tienes por ahí eso, claro que. ¿El, ¿El After the Fall? No, no, no, no. no, eh, no. las no. imágenes de Operation Wolf No, es que esas justo está, las tengo para, en, en, para cuando hablemos de ello en, en juegos o sea, así No, que... si es que yo era por hablarlo ya, es que no, no hay ah, mucho vale. más Si vale, queréis vale, compartir entonces. vosotros alguna curiosidad de recuerdo, porque el juego en su día introdujo pues eso, que era narrativo era scroll lateral eh, hmm. de disparo y parece que va a ser similar ¿no? con ese, bueno Aparte de la campaña, sí, también juegos... tendrá, tendrá también modo supervivencia, arsenal de todo tipo, tablas de clasificación. Seguro que sacan Nostalgia. una versión para recreativos porque estos juegos de arcade son muy chulos. Para un arcade de que tenga VR, esto triunfa. Ah, bueno, sí. <risa> sí. ¿Tú, Carlos, bueno. jugaste o qué? ¿El Operation Wolf? Fíjate que la, el recuerdo, la, la, la historia de la abuela Zboyota, eh, yo lo que recuerdo del Operation Wolf es que mi primo se lo trajo con el comodore y, y se vino a cenar. Y cuando terminó de cenar, terminó de cargar el juego. Y dijimos, vamos a jugar. Y llegó mi tía y dijo, nos vamos a casa. Y mi primo dijo, oh, eh, que me tengo que ir y yo que quiero jugar. Y entonces lo sacó el cassette, sacó el cassette y se lo llevó. Pero como se había quedado guardado en memoria del comodore el primer nivel, yo podía seguir jugando. El problema está en que me pasé el primer nivel y ¡clack! No puedo leer el casete. Y dije, me cago, no tenía que haberlo, tenía, me tenían que haber matado. Entonces me acordaré toda la vida de, de estar jugando en la cocina de mi casa a Operation Wolf ahí como un pringao. Y sin poder jugar al segundo porque valían una pasta, los juegos valían una pasta. Y mi padre me dijo que en vez de las han segado, chaval. Ahí, ¿no? Claro. Eso. Pero pues, se podían copiar las cintas de casete Claro, claro. Lo que pasa es que si no la copiabas con una platina buena se corrompía y estabas sí, en la mitad si de nivel. la mierda, sí. Yo tenía el vaqueira, no, uno que se llamaba, Bacayra, iba a decir, el, el Green Beret. El Green Beret y, y, y petaba. Ibas ahí sí. con el bazooka y en un momento petaba y siempre petaba en el mismo sitio. Así que me, me conozco el nivel como lo vamos. Mm. <risa> vale. Bueno, acordaros que Ivanovic Game ya hizo esa versión de Operation Warcade, que se basaba en Operation Wolf. Lo digo, por si tenéis mono podéis... Pues eso tenéis ahí, Operation Warcake Para quitaros el S Y este lo, lo hace un estudio francés, Virtualiz Gaming Y ya el año que viene, pues de momento Solo cuento, ya veremos cuando salga, qué tal Está este clásico En VR Y ahora sí, Oscar After the Fall, Reclamation Que es la actualización Reclamation Que es gratuita y trae nuevos mapas Enemigos y estilo de juego un nuevo, mapa, un nuevo mapa de cosecha Que si no estoy equivocado, creo que desde que salió el juego Es el segundo o el tercero, ya la verdad es que he perdido la cuenta A mí me suena pero el diría que, diría que no. es el segundo. Luego está, Hay otro mapa del modo horda, pero de lo que es cosecha, que es el modo, digamos, que la campaña en sí. Eh, serían, creo que hay dos. Que este se, ha llegado el segundo. Que es Downtown en Los Ángeles. Luego las armas es una sierra que disparas y una escopeta automática que le llaman. Y uh -huh. enemigos también. Hay uno que lleva una ametralladora grande y otro que. Que, que le llaman el, el, cargue, el carguero el cargador, el charger o ¿no? así. Mm -hmm. Mm -hmm. Y, y nos ataca esa balanza. Y, y la verdad es que mm. yo, en este caso, hace tiempo no juego, ya volveré a él. Y como de momento me trae yo... que sean gratis, genial, oye, buenas noticias. Jugué hace poco con, un, con unos amigos y, y también estuve probando online y tal, y sigue poblado el juego, o sea, no, no ¿Ah, sí? pierde usuarios. Sí. Qué alegría. Qué alegría que algo. Sí, sí. Y otro es que es un juego mil, que está bien, mil. en realidad, entonces. Sí, ¿sí? a mí, a mí no me. Mil jugadores activos mensuales dicen que hay. Es que claro, está... Yo ver, creo es que... que es de los juegos de multijugador VR que más gente hay jugando, en realidad. Que está. Es lo que decimos siempre, que a poco que saques bien hecho vas a tener éxito porque mm. no hay mucho entonces es el momento, es, es, es el claro, es el solo brotes verdes que decía pues claro, el primer mm. brote verde pues, el, juego, no el juego está bien, pero tiene ciertos fallitos que... a mí es que, que bueno, me toca la nariz la verdad es que hace tiempo que no lo juego es posible que lo hayan mejorado que los zombies, no me gusta nada que los zombies haya tipos de zombie cada vez más salvajes o sea, es como. Entonces, ¿por qué no hay humanos cada vez más salvajes? ¿Por qué no? O sea, es, es, es una narrativa que no me mola. Siempre el, el, el, el tío gordo que tardas un montón en matarle, que nunca le mata. Yeah. Bueno, bueno, lo que está, es, está, está, el, el Left 4 Dead sigue siendo mejor juego. Incluso en sí. VR, que se puede jugar en VR. Y se ve del copón en VR. No sé si lo habéis probado. ¿Lo has probado? No, yo lo Pregúntate, Julio. ¿La has probado? Eh, no, no, no lo he probado, pero, pero vamos, que he visto a gente jugándolo y, y el, el, ya en pantalla era la hostia en VR, vamos. Y en bueno. ordenadores eh, que son como a ver, no, los motores no, sí, antiguos el... Ojalá el mod se avance y, y sí. lo mejoren y tal, porque yo lo que he visto ya no estaba muy.. Bien eso. Pues funciona, bueno. por visto funciona muy bien. Venga. ¿Qué más, qué más amiga más más de. De aquí, ¿eh? Pues eso, luego tendremos The PlayStation VR 2, que luego lo comentaremos. Que estoy aquí pues hablando es. por el chat, que si, eh, que si los juegos de PlayStation VR serán compatibles o no. Luego lo comentamos, además de los rumores y las cosas que se están hablando, porque muchas de ellas son rumores, ya lo adelantamos. Y Horizon Carlos de Monte, no ha habido el primer juego de lanzamiento de PlayStation VR 2. Estellos Play, juegos que se anunciaron de PlayStation VR 2, luego lo comentamos. Eh, Crisis Brigade 2, por fin, a la tienda principal de MetaQuest 2, ya era hora que, que Meta lo pase, os permita que no, que no solo esté en allab sino que pues vaya sí. a la tienda oficial. La Bien. segunda parte, ¿vale? La primera se queda, de momento, en allab Y llega el 29 de septiembre con una actualización que acompañará el, el llegar a la tienda oficial. Y ellos comentan que estemos atentos que habrá más. No sabemos a qué se referirá. Si más más novedades de este juego, o... me imagino, ¿no? Porque está hablando de él. Y mm -hmm. nada, quien no conozca Crisis Brigade ya sabéis que... Ambe un shooter, bueno, bueno, si no lo, lo miráis, Está eso, es. eso es. Y, y la, luego, y, de, luego de, de... Ir a la tienda sí, principal, sí. y Julio lo sabe, ir a la tienda principal es la diferencia entre que tu proyecto prospere o se hunda. Exacto. Porque todo lo que no está en la tienda principal eres tú el que trabaja continuamente, diciéndole a la gente mi juego existe, mi juego existe, una vez que entras en la tienda principal por lo menos mm. durante un tiempo existes para muchísima más gente se abre la veda y hay mucha gente que no juega a SideQuest, aunque aquí todo el mundo y ha tardado, ¿Eh? porque fue ah, desde de los que movilidad. se anunció que llegaban a Atlas cuando salió Atlas, me acuerdo que su Malave estaba ahí con su con sus crisis brigades Así que nos alegramos mucho porque van a empezar de verdad a recuperar dinero, que es lo que tienen que hacer para jugar a la siguiente, <risa> hacer la siguiente. Pues sí, luego más noticias del metaverso tenemos tres cositas, que una de los ganadores del Venice Immersive 2022, uh -huh. que ya terminó, eh, y bueno, los ganadores son Mejor Experiencia de Man Who Could, Couldn't Live, de Singing Chen, Taipei. Luego el Gran Premio Jurado, From the Main Square, de Pedro Arres, Alemania. Y el Premio Especial del Jurado, Egg Escape, de Hermann Heller, de Argentina. Hola. Bueno, no lo traemos aquí, yo lo, si tenéis más curiosidad no lo habéis visto, tenéis la noticia en raro virtual. Para uh -huh. profundizar. Y luego una de estas curiosas, que simplemente que sepáis, que, que hablaba el programa anterior Andrés, de que hizo, participó en una beta de un banco de tener VR, no creo que fuera Mana, pero Mana VR, que es de Estados Unidos y Canadá, pues van a ofrecer a sus clientes la posibilidad de consultar el saldo y de hacer transacciones bancarias con una aplicación en, en VR. No. Me para el momento para pues a través de si de y este enviar no, no, no. Bueno, pues ahí está la noticia no. Ayer me vi una película que se llamaba Nope, que me me gustaba mucho y, y el protagonista sí, El protagonista se pasa toda la película diciendo Nope, nope Pues sí. vete, esto es igual el en banco en el en VR Nope, y además la, la, la, la, Mana VR esta es una, es, es una broma muy mala, muy mala, pero es que es lo primero que me viene a la cabeza. Le das la mano y te arranca el brazo, ¿no? Porque ese es el banco. O sea, es eso. entras ahí y... Te... Eso sí que es el Matrix. Te, te, el señor Smith es, está ahí detrás de un mostrador. Hombre, Neo, pasa, ¿qué quieres? ¿La cuenta? Ven, siéntate, que te va salir de allí. Con un seguro para el perro, otro para la casa, eh, tres tarjetas de crédito que te valen 50 pavos al mes. Eh, sí, es, yo, es... yo solo vi al banco porque cuando hay que firmar algo que es cuando te obligan a ir Claro. y, y, y aquí si lo estás en VR ya es incómodo meterte en VR y estar ahí en el banco e interaccionar con la persona para que encima luego te diga no y ahora te vienes en el mundo real a firmar porque igualmente vas a tener que ir a firmar en el mundo real el mundo real está sobrevalorado, sí señor ala, pues ala y ahora eh, otros de estos que se han venido arriba ¿no? es que he visto, he visto el tráiler y dicho lo sí, traigo eh, porque hay que esto que tenían ¿no? No, hombre, el trailer voy a enseñarlo. De hecho, el, básicamente, bueno, la noticia es que Niantic, ya sabéis que son los de Pokémon GO, pues van a hacer Marvel World of Heroes, o sea, basado en Marvel, los superhéroes, ya sabéis. Aquí veis en el trailer que se va a convertir uno en Thor, bueno. el otro esto de Doctor Strange, los esto, y, sí, como y veis, no, realista, bueno, y ¿sabes? de lo que hice X-Men, ¿no? Super dentro de lo que se puede hacer con la tecnología actual. O sea, yo lo veo, y digo, Claro, no hay claro esto es para móvil, esto es para móvil. Es lo, o sea, yo precisamente quería que el trailer, Esto solo funciona porque... en el casco de Iron Man. Eso. Y en la segunda, en el segundo casco. En el primero iba sí, a, a trompicones. Sí. <risa> pero ¿cómo el juego se basará en, en el entorno real, con amigos, eh, en hacer misiones de estas geolocalizadas, geo ¿no? De, hmm. Bueno, habrá que ver porque esto es cinemático total, esto no muestra nada del juego de momento, pero se tratará eso de derrotar enemigos. Con amigos o amenazas de la tierra o de fuera, ¿no? O, esta o sea, bueno, ya sabéis, de otras dimensiones y demás, mm. como esto de Marvel, que mezcla de todo. Y la, lo que os quería decir es que, si te acuerdas de World Art Online, de la película Ordinal Scale, pues el día que tengamos gafas, yo creo que esto sí que tendrá mucho más sentido, ¿no? Mm. Incluso con visores como el que viene ahora, como Cambria, pues puedes salir sí. a la calle con realidad, con realidad mixta, ¿no? Y estas cosas, pues sí tienen sentido porque tienes manos, tienes todo bien. Pero. Cambia en, en la calle no va a funcionar. Ya, eso lo a... decía de. <ríe> si fuera posible. ¿no? <ríe> Habrá que ver, esas? ¿no? O esas cámaras que llevan. gafas no esta, esta que... no las... estas? son las de Apple. A lo mejor han salido ahí y las han sacado y no se han dado cuenta. Estas son las de Apple. <ríe> esas son las gafas de ciclo No se le ve la manzanita, así que no creo. <ríe> pero vamos la a ver cómo van Apple? a salir esos rayos y esas cosas. Eso pues eh, Vamos a ver, el Marvel primero que salga en AR será el palo contra el triángulo y el malo es el cuadrado. <ríe> <risa> y entre ellos pues y habrá un par de chispitas por ahí y es, será la mecánica de lanzar la Pokéball que ya tienen hecha del Pokémon GO pues será aquí lanzar ataques así donde la pantalla del móvil y ya está Claro. pues en 2023 ya lo veremos efectivamente así que estos los titulares de momento Ya no, os, os cuento cosillas así muy rápidas, este vosotros no tenéis ni puñetilla de quién es, ni nadie a su alrededor, salvo los que trabajan para él que son unos cuantos miles, este es Bob Chapek, este es el, el director de Disney, El director de Disney tecnológico, porque se cumplen los 100 años de Disney y este ha dado una entrevista y ha dicho que no van a utilizar, que la palabra metaverso no les mola nada y que no van a utilizarla, pero que están haciendo cosas parecidas y que seguramente en los parques de atracciones y en tu casa vas a poder empezar a utilizar en Disney Plus aplicaciones VR, que eso es lo que él quiere. Quiere llevar los parques a las casas de la gente. Y me ha parecido interesante, porque esto es lo que luego mueve industria. Y le han preguntado con qué gafas y dice, pues de momento con las Quest Es lo que ha dicho. ¿Cómo está rehuyendo todo el mundo de la palabra metaverso ahora? Sí, eh? sí, sí, sí, es como la rata. Es que se hunde el barco fuera... ¿Cómo lo llamo? Vamos a volver a llamarle... Pues mira, como el libro este que me estoy leyendo, en el 92, mira, en el libro está llamada Siberia que es súper moderno, vamos a volver a Siberia hacia hacer el ciberpunk cyber, y todo esto, metaverso, ah, muy antiguo el metaverso es muy antiguo suena a, bueno. a la península ibérica versión metaversal sí. ya Más verás cositas. como el 11 de octubre mira otro capazo de IP de metaverso como esta es la conferencia de... metaverso, metaverso, metaverso <risa> bueno, pues estos tíos han metido la VR en una caja de zapatos y dicen que te lo venden tal cual y dentro de la caja, ¿qué está incluido? por pues dentro de la caja está incluida 5... Aplicaciones de las que tú quieras, suyas, claro, no van a ser, o sea, no está, no, cinco que tú quieras, cinco Pico Neo 3, eh, MDM Solution, MDM en mi barrio es una droga muy chunga, y luego Immerse Platform Distribution, vale, y esto es todo esto. Eso es, esto de, es... de Management, ¿no? Lo del MDM. Sí. De, de la gestión de esos Entonces puedes elegir, tienen 170 aplicaciones, que se dice pronto. 170 aplicaciones, estas son unas cuantas que salen. Entonces, pa, pa, pa, pa, pa y te las meten en una caja. Con los cinco visores, tú llegas por allí, le das el dinero, ellos te dan la caja, llegas a casa uh -huh. y no sabes ni abrir la caja. Porque es lo que suele pasar en la UR. ¿Esto dónde va? ¿Qué botón tengo que darle? Pero bueno, ellos creen que pueden, es una solución ya. Eh, una reflexión. Y ahora viene una reflexión. Me gusta mucho. Esto, dice, si dotas a la base de usuarios de sistemas de creación de contenidos y scripts increíblemente potentes, algunos de ellos crearán productos y servicios en el mundo que se harán tan populares, y aquí viene lo interesante, entre la comunidad de usuarios que se convertirán en parte integrante del mundo virtual. Esto es, cuando haces con terceros, con herramientas de terceros, algo para una herramienta que ya existe. Esto viene porque he estado he a mí me gusta leer sobre Second Life, porque me gusta mucho el, el mundo que está, se está formando ahí, independientemente de metaversos, gafas y demás. Y entonces resulta que han tenido que comprar esto. Casper Tech. Este Casper Tech es como si Julio, mañana, hace una empresa, que se dedica a hacer cosas en Second Life y funciona tan bien, tan bien, tan bien, que de pronto Second Life no lo puedes separar de esto. Y claro, esto solo es, una, es, es un tío esto es un tío trabajando que ha hecho el Casper Tech y claro, Second Life ha dicho es que si se va este tío, porque claro, en el anuncio, o sea, en el este dice si se muere, claro, Dios no lo quiera pero si se muere, si se cansa si dice hasta aquí hemos llegado, chapa y se cae una buena parte porque hay una onda expansiva No pues esto es lo que tiene el, el descentralizado al final no puede ser descentralizado si algo es tan importante no puede ser descentralizado, tienes que centralizarlo porque dependes tanto de él que algo tiene que funcionar, ¿no? Eso es una reflexión, por eso he traído esto. Salvo si todo el mundo hace, se basa en software libre y todo lo que hagas acaba siendo software libre y mantenible por la comunidad y no por una sola persona. Por mucho que esa, esa persona sea el jefe del proyecto y, y al final, pues, si, si es software libre, ¿podría alguien retomarlo o darle un soporte básico como mínimo? Claro, voy a, un, a eso. ¿no? O sea, tú, imaginaros, de repente, vamos a volvernos locos, Horizon abre la mano y deja que los avatares se los puedan diseñar con una aplicación de terceros, que era un poco lo que le parecía a esto en Second Life. Sí. Y ahora todo el mundo de nosotros nos, nos conocemos por nuestros avatares. Resulta que esos avatares están hechos con una herramienta de un tío que está en su casa, que la ha hecho, que le mola mucho y, y todos la hemos asociado. Si ese tío mañana se va, tú entras en Horizon con tu, y tus avatares y conoces a todo el mundo por sus avatares y de repente no puedes acceder porque tus avatares no están, porque dependían de una no sé qué, de tal de cual. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría Facebook? ¿Qué es lo que haría cualquier empresa? Oye, si esto tiene tanto éxito, o me adueño de ello y lo compro, o ¿qué haces? ¿Cómo, cómo, cómo mantienes, cómo consigues mantener un servicio principal de lo que depende tantos miles de usuarios. No, es, que es como claro. si, si consideramos el Metaverso como, o sea, el de, como una asociación. Metaverso y esta empresa como Internet y Google. ¿Qué pasa si se va a la mierda Google con Internet? Nada, nada. ¿Cómo que nada? Porque, porque hay alternativas, quiero decir. ¿A sí, pues a mí Joder, yo te digo que... Yo, yo alguna de ellas en, la uso. Sí, sí, pero no sé que hay alternativas, pero sería. Muchas cosas petarían no, no, hecho, a, hacia. El... Hasta Microsoft ¿no? tiene su buscador. No sé. Tampoco lo veo tan sí. traumático. Bueno, de a bueno El problema de es que todo el mundo bueno, se Google. Yo, yo... O Amazon. Las cosas que ocurren y siempre, y ¿no? los, bueno. los servidores de Amazon de ASW. Bueno, no. bueno hay, hay muchas webs que no están en Amazon. Pero bueno, sí Más, más noticias, Pero las que, que luego... están se iban a la mierda. Y hay muchísimas. Sí, o sea, es que lo... un porcentaje. Que luego ahora me echa la bronca, que me ponga mucho. A ver, Cognitivo 3D, cognitivo 2,5 millones de dólares ha ganado en la primera ronda de financiación, o en una nueva ronda de financiación. ¿A qué no sabéis a qué se dedica esta gente? Bueno, lo pone ahí, pero ¿a qué sabéis a qué se dedica esta gente? más, recolectar datos. ¿Recolectar dónde miras? Y esos puntitos es donde has estado mirando. Y entonces ellos dicen, ah, pues has mirado esto. Luego hacen un mapa de todas las cosas que has estado mirando y se la dan al sí. cliente y le dicen, pues mira, el subnormal que ha entrado, que tenía que estar mirando donde tú lo has puesto, se ha quedado mirando en boba a otro sitio. Con lo cual, algo hemos hecho mal en la aplicación porque este tío debería estar mirando a otro lado y sin embargo está mirando tal. Cuidado pues donde miramos va... a la waifu y a con, todas estas cosas. Porque esto con no realidad no aumentada, ver. para que sean para los trabajadores también puedan utilizarlo. Así sabría si sí. el tío se dedica a mirar donde tiene que mirar. o claro, claro. Yo, yo he visto esto para diseñar eh, espacios en centros comerciales y cosas así. Eh, usando unas gafas que, que van como registrando hacia dónde miras. Es el eso. mapa de, de, ca de calor del, del centro eso, comercial. Eso es. Pues esto es igual. 2,5 millones. Ahora, claro, la pregunta es, ¿privacidad? Va a ser que no. Privacidad, esa palabra, eh, la, es, es mareada. Y se monetiza no, todo. Eh, claro, o sea, aquí es... donde miras? Pues claro, esto, esto seguro que lo hacen en el Mercadona. Yo cuando entro en el Mercadona y te pones a dar vueltas por ahí, que pareces que un pollo sin cabeza porque nunca encuentras lo que quieres encontrar, eh, eh, te pones está, a mirar. Y eso es a propósito para que eh, te des una vuelta por todo el centro comercial. Ahí está. ¿Dónde están las galletas que te gustan? En el último puñetero lugar que, que mirarías tú. Pues ya está. <risa> ¿Dónde vas a comprar el pescado? No, en la pescadería, no. A saber, ¿sabes? ¿Dónde el, el, el, el, el este? El Donde el, la cominola es el se, lo han puesto esta vez. Bueno, pues eso, <risa> que, que, que esto está. Otra gente que está levantando pasta y que levantó pasta es Roblox, y Roblox dice que va a empezar a sacar este tipo de. con la pasta que han ganado, que va a empezar a sacar este tipo de. que yo no sé. Mm, esto mola. mola. Quiero decir, mola, es mucho mejor que Horizon, así de primera. En total. Entonces, y que tiene, <risa> y que tiene facial. No sé si esto tienes que ponerte algo delante, seguramente una cámara de fotos o una webcam. Una huésca, esto, un esto va a pasar con Cambra también, ¿no? Es, no claro, digo que tiene un detalle, pero sí que las expresiones se supone, ¿no? En principio sí, pero... podrían hacer incluso más detalle. O sea, por la, las demos que había de, de tracking facial de, de Facebook eran la hostia, las que mostraron. Sí, la que puso Oscar la semana pasada De, de los códigos avatar Claro, eso es la, la caña En realidad el, el, el avatar es el de la izquierda Eso es lo que no sabéis <risa> el, más, más noticias, más noticias, más noticias Ah, esto, que, que Disney, ya que estamos hablando de Disney Disney está empezando a montar esto en... ¿En dónde sí, era? Es esto, es, esto es Disney, pero la de allí La de Oriente ¿Vale? No es, no es la nuestra de Imagínate jugar a lo neco así, ¿eh? Es la caña. Pues no te digo John. la leche. El vómito, el vómito, ay, tiene que ser... Vas poner una palangana debajo? A ver, que tiene que molar el puñado. ¿Cómo tiene una cinta ahí? transportadora para ir quitando automáticamente el vómito. Ah. ¿Pero cómo te subes ahí? Estás en casa, te subes y no puedes bajar. Eso no. tiene un... Eso es, bueno, si se queda atascado. Eso... Yo no Supongo no. Que, te, que te lo pones abajo y luego tiras las cuerdas para arriba solo, ¿no? Para, para subirte. Pero si no... Es un... Es un simulador de, de autobús. Pues yo, Bien, yo, yo tenía aquí puesto una plataforma con cables y no sé qué. Invité a, a una tía mía a enseñarle la oficina y eso y pasó y me dijo ¿y por qué tienes un columpio sexual en tu oficina? tener <risa> las cosas de VR ¿eh? con los que. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Moriría por saber la <risa> respuesta que le dijiste o, o te hiciste el, el soco. <risa> Bueno, pues eh, sí, sí. Bueno, pues está montando esto y además está montando unas motos. Motos en VR, que es algo que yo no había jugado nunca. Pues claro, la moto en VR te tienes que tumbar. Y yo no claro. sé lo he hecho. No sé y y tiene, que, tiene que ofrecer una resistencia, a o sea, Como la recreativa dependiendo de la de, velocidad de, de, a la que vas. ¿sí? Eso. La no recreativa hacer de antiguamente. Efectivamente, efectivamente. Y eh, esto, yo tengo, a, a, con esto eh, ha habido gente con la que he hablado del tema por, por ver cómo sería la viabilidad y es más complejo de lo que parece porque tiene, depende del peso de la persona que hay encima sí. de, de la moto. El, y se tiene que adaptar, o sea, tiene, tiene, es muy complejo hacer que funcione bien una cosa de estas. nosotros nos lo han preguntado varias veces, allí. Hmm. Clientes de tal, oye, vosotros tenéis... No, es que no, todavía no hay. No sé, claro, Disney sí. tiene pasta para aburrir, o sea, tiene ahí cubos y cubos de hasta que funcione, claro. pero no sé. No es lo, lo sé. que nos falta a los demás ¿vale? eh. para hacer estas cosas. <risa> <Si> no, <risa> ya estaban hechas, si no ya estaban hechas. Está todo, si está todo <risa> inventado. Es solo, ¿cuánto? Pon aquí, que, que lo os hago. El noticia surrealista que estaba leyendo eh, un humanoide con I, o sea, con IA ¿no? es el nuevo CEO de una compañía del metaverso china, o sea, cada letra de este titular es para enmarcarla o sea, tú te coges esto, es flipante yo no sé de dónde lo han sacado pero es chapó, no podemos vivir más en el futuro, o sea, más allá de esta opa, ya no es nada después, ¿no? Es como o sea, en, en Cyberpunk hay una empresa que de, de taxis que, está, eh, que el COS es la propia IA que, que controla los, los taxis. Claro. O sea, ya, ya ha pasado, no, no, no tenemos que avanzar. Dile a, dile a tú que tienes contacto con Neo, que, con, sí, que, no, Rips, que no hace falta que, que nos vayamos a, tan al futuro, al 2070. ¿Has visto lo que pone en el pie de foto? foto? No, no lo he leído. Que Tanju supervisará la operación de la compañía valorada en cerca de 810... ¿Billones, Billones pone? Sí, sí, sí, lo sí. veo pequeño pero esto es, esto es lo que. O sea, esto es, eh... claro, pero es que sea, sí, que mola es esto, que es lo que mola que esto. es la la Creemos que la IA es la futuro de la gestión empresarial. Te cagas. ¿Me puedo coger el que sí, libre? Señor. No. ¿Es que tengo que sí, sí, niño? No. Ponte a trabajar. Eh, y nuestro nombramiento de la señora, la llaman señora porque es, es en femenino. La señorita Tang Yu. Representa nuestro compromiso de adaptar realmente el uso de la IA para transformar la forma en que operamos nuestro negocio y en última instancia impulsar nuestro futuro crecimiento estratégico, dijo el presidente. El presidente se lo ha fulminado ya, claro. La señora Tan, además, ¿cómo te reúne? ¿Te el reúne? Presidente segundos antes de morir. Dijo, claro. de la, de la el, ¿Dónde te reúnes? Porque el metaverso todavía no existe. ¿Dónde te reúnes? En Rec Room. Con los 400 niños. Ahí. Venga, vamos a hablar de la Excel de los millones de este mes, de El, el nombre de la, de la empresa era Aperture Science, dijiste. ¿Qué puede salir mal? No, Aperture Science. ¿Qué puede salir mal? Pues saldrá. Todo lo que puede salir, saldrá. Vale, pues esto Me es lo que yo de... Esto es lo que tengo yo de titulares, porque lo de Tokio hemos dicho que lo dejamos para después. ¿Vale? Sí. sí. Venga, pues vamos para allá. ¿Qué, qué, qué, vamos. ¿con, qué, ¿Con qué gran empezamos de hardware. Pues hoy vamos a empezar diferente. Vamos a empezar ya con PlayStation, que es que tiene varias cosas y bueno, así no lo quitamos ya y luego ya vemos el resto de cosas. Vale, Entonces, PlayStation es... son... PlayStation. Tú, sí. tú sigue hablando, yo pongo fotos. Bueno, tú sigue PlayStation son cuatro temas, básicamente, los que quiero comentar. El primero es el State of Play, que fue, y se presentaron Demeo y Star Wars, ahora lo vemos. Luego también se habló después de Horizon Carlos de Mountain, porque ya sabéis que hubo impresiones de medios y creadores de contenido, o sea, youtubers y demás eh, de Estados Unidos principalmente eh, y los juegos de Playstation VR 1 no serán compatibles con Playstation VR 2 es otra de las cosas y, y creo que, que eso era todo lo que, íbamos a, lo que iba a decir, ¿vale? entonces si te parece, pues yo el orden que me gustaría empezar es con el State of Play, porque así fue la vida real fue el State of Play primero y, y se dijo que iba a haber 10 juegos y algunos de ellos sería de PlayStation VR 2 al final lo que pasó fue que no se anunciaron juegos nuevos sino versiones de juegos que ya conocemos para PlayStation VR 2 la primera de ellas fue la de Star Wars Tales from the Galaxy's Edge que va a llegar a una edición mejorada, este juego estaba para Quest y lo van a sacar para PlayStation VR 2 mejora los gráficos, según ellos voy a decir lo que, lo que mejora, ¿vale? O sea, ellos van a utilizar toda la tecnología que ofrece PlayStation VR 2 ya sabéis que tiene el track inocular el, el tema áptico. y concretamente ellos dicen que, que vamos a tener una mayor fidelidad visual ¿vale? por la potencia de PlayStation 5 el seguimiento de, de, del mando a través de la cabeza y el seguimiento de los ojos garantizará que tu movimiento y la dirección de tu mirada se reflejen mientras juegas bueno, habrá que ver cómo y, y de qué manera el audio áptica también juegan un papel importante, el rico, o sea el, el sonido 3 D también mm -hmm. y que bueno, que le dan uso al tema de, de los ápticos para sacar mayor partido a los mandos. Y también el tracking de la o sea, perdón, el, el elástico en la cabeza, que también quien lo ha probado comenta que es algo sutil, tiene pero que, que ayuda. Sí, tiene sí, que pero, pero el sonido 3D, ¿no creéis que se flipan un poco? O sea, ¿qué diferencia hay entre eso y cualquier auricular normal con sonido este? Eh, o lo bueno, como? yo creo que lo dirá por el... Sí. No empecemos el... a rebajar el hype, Julio. No empecemos. O sea, ha venido... Es que ha, yo tengo los auriculares de... esos con la PS5 y he escuchado cosas 100.000 billones de veces mejores en cualquier cosa de VR, en cualquier casco. O sea, no, no entiendo el... <risa> Bueno eh, esto que lo dice, ¿no? esa, esa ya, ya que dicen ellos. Como va a dar un guantazo el, el, el de lo <ríe> aquí. Cállate, coño. Que, que estamos vendiendo la VR. Que estamos hablando bien de la VR. Va, una vez que hablamos bien, el... Eh, a ver, el juego... Pregunta, pregunta, porque claro, esto es, esto es importante. ¿Es este juego Star Wars un vende gafas o no? Todo no. lo que salga a partir de ahora en la PSVR 2 tiene que ser vende gafas. O sea, no pueden salir porquerías como nos venden a nosotros porque entonces no compra el, el, el visor ni dos. Tiene que ser cosas que te pongan los dientes tan afilados que los niños por la noche vayan llorando a las camas de sus padres a decirle, papá, quiero la PSVR. Todas las malditas noches, porque si no, no, con lo que vale, no van a caber. O sea, no no, no, no lo van a comprar. Entonces, a ver, ¿este juego es un vende consolas y un vende PSVRs? como está el foro a ver Starfall, pero la saga es? no me lo mismo decir Star Wars que cualquier otro nombre que no, que no conozca a nadie ¿no? Star Wars yo creo que vende Oscar tú fuiste al parque de atracciones y te trajiste un, una bolsa llena de cosas ¿no? Sí, tengo ahí unas palabras o sea, no, el, no. el que sea fan de la de, que sea fan de Star Wars y sepa de las posibilidades de la VR pues como mínimo va a saber qué tal es pienso o sea yo creo que sí que atrae este juego a gente y creo que por eso lo pusieron. Y, y la, la traerá y se decepcionará, porque, se, seamos sinceros, este juego tampoco es que sea gran cosa. La verdad, o sea, no. A ver, eh, no y, no, y no. entonces ya, ya se compran este y a tomar por culo. Y otra vez guardan un cajón en el casco, ¿no? Pucha, no pueden poner de, el juego, el juego tiene buena calidad. Immortal o este? Yo no me lo he pasado entero. El Vader Immortal es 100 billones de veces mejor que este. El Vader Mortal sí lo jugado entero y la verdad pero, es que no sé, todo el mundo coincidía que. Yo creo que este es era corto, mejor. no. Sí, es corto, que este pero, es pero está mucho mejor que. Este, este. Es mucho mejor, o sea, no, no sé. Quiero decir. No, este es tiene verdad. más mecánicas y más cosas, pero. Y la en historia. Realidad, la experiencia que tiene una No sé, ve, ver ahí a Darth Vader delante de ti lo de la espada láser, no sé, está. Yo creo porque porque que te gusta que... Darth Vader. A ver, sí, este, juego, es este juego, los tres, los tres, te puedes tirar fácilmente, fácilmente. Cinco horas jugando o seis horas jugando, ¿no? Fácilmente. Pues, hmm. eh... Y luego, los tres es, en si no un juego molaría mucho. Pero, sí. son las, esta, estas son las tres partes, ¿no? ¿O no? ¿O es la uno? ¿O les van a sacar la pasta como no lo han sacado? Sí, sí, todo? yo creo que son unas seis horas, seis horas y pico con las misiones extra que trae cada son Cada tacho. una, parte de la campaña principal, trae la, la, las historias que nos cuenta el, el, el, esta, esta persona que precisamente has dejado aquí en pantalla. Que es el que está ahí hmm. en la taberna, ¿no? El barman. Ven, mira, lo sí. a mí el Tails es el mejor y he jugado a todos. Ya está. Ya está. el Tails qué, no qué? me gustó, al final. <risa> <risa> Me decepcionó, no se me lo esperaba. Ponle unas 6 horas, 7 horas o así de juego. Que Phantom acaba de dar con la, con la clave. Esto no lo supera a nadie. Sony traduce todos sus juegos. Ya está, con eso vale, ya está, eso vas sí. a tener, ya está. Entonces, todos los juegos, o sea, el Star Wars va a estar traducido. Y va a estar traducido. Todos bien. Los suyos, los que sean first party o que hayan, que hayan pagado, porque pero... en PlayStation VR no todo está traducido. Hay un artículo de Gaby que hizo, que publicó este verano que, que, que habla de ello, ¿no? Que, que no me acuerdo el porcentaje que era, pero ya, lo comentaron un programa anterior. Dice yo vivo en los Estados Unidos y los padres les compran a sus hijos, aunque sea de Star Wars, porque hay muchos niños, fans. Pues ya está. Esa es la idea. Han elegido sabiamente, han elegido sabiamente, porque pueden sino haber sacado las estas con Lucky el cerdito, o sea, el, el zorrito y el Babel Bobel, ese de tirar pelotas. ¿no? Y entonces con eso, Hombre, sí. coges el visor sí. y lo llevas directamente al punto limpio, tal cual, sin abrir la caja y lo dejas ahí, para pa hundirle al que lo coja. Han traído Star Wars y yo creo que Star Wars mola, ¿veis? Ese gesto de ole. ¡Olé, pues va juegos. a llegar la, la do, las dos partes juntas la experiencia completa y llegará el año que viene yo supongo que será un título de lanzamiento aunque no es que lo digan ¿eh? ellos tal cual y dicen que llegará el año que viene y el otro juego que, que es un gran juego que está premiado es Demeo, es el otro que se anunció y de Demeo comentan que por ejemplo imagina que te agachas con tu mando Sense de PlayStation VR 2 para coger las diferentes piezas del juego y sientes un peso diferente en cada una de ellas bueno, ya que creo que se han tirado un poco se han venido un poco arriba, ¿no? Uf. Pero oye, que, pues lo digo por el peso, ¿no? la o sea, áptica no. Bueno, habrá que ver la sensación. Bueno, si combinan áptica y, y hacen que el. O sea, cuando tú levantas la mano, la pieza se mueva más despacio. O sea, contigo notarás que pesa sí, más. Que Cómo simula, se puede simular el, el peso de los objetos en los juegos de VR un poco pillado, o sea que, claro, como hace Sign and Signers, por ejemplo ¿no? Sign and sí. cuando hay, pero, o sea, pero eso hace que sea más de... difícil de controlar la pieza por el escenario y complica las cosas, entonces no sé cómo vale. lo solucionarán y cómo ver, lo harán, Demeo yo, creo... de yo creo que no lo conoce casi nadie fuera de nuestro ecosistema porque para nosotros Demeo es un gran juego pero fuera de aquí se ríe de nosotros, entonces yo no sé si, si Demeo también vende gafas o no. Yo creo que es un buen juego para empezar porque además no marea. Eh, es, para, es multijugador, con lo cual bien. Eh, o sea, que tiene ¿No? todo para convertirse en un, en un juego muy, muy interesante. También nos lo van a doblar con voces. O sea, que seguramente estará estupendo. Le van a mejorar un poquito los gráficos. ¿no? O sea que. Pero eso, eso son suposiciones. Porque no han dicho... Bueno. bueno, o sea, lo de los gráficos sí que dicen que, por ejemplo, la tasa de refresco también es una parte crucial para crear una experiencia virtual cómoda, por lo que estamos encantados de aprovechar el refresco de 120 Hz en PlayStation VR 2. 120 Hz me imagino que nativos, no creo que hagan aquí 60 y reproyección a 120. O sea, de medio yo creo que sí, lo puede mover. Seguro que sí. Y entonces dicen, a gracias a las capacidades de, de seguimiento ocular a nivel de hardware, también podremos aportar un poco de magia a nuestros menús, que es el tema de, yo, por lo que he leído pues, y tal, que cuando mira la opción del menú, pues es la que ya están marcando y aquí hablan de, de con el parpadeo de los ojos yo la verdad es que no sé, te pica el ojo se, imagínate de pronto te metes en una partida <risa> sin querer no no sé, nah. esto hay que probarlo y ver cómo funciona, pero sí que es verdad mm. que el seguimiento ocular pues, pues ayuda a interactuar también con los menús pero oye, si no lo convence un poco lo podrás desactivar y sí. lo que has dicho Oscar juego cruzado entre plataformas Mola y eso. también lo va a haber versión plana o sea, para PlayStation 5 con una única pues compra, con, tú lo compras con el tú juego jugar en cruzado en Lo han confirmado eso porque PlayStation sí, sí, tiene sí. una política con respecto a juego cruzado que es una puta mierda. Normalmente, o sea, pero, es, pero ya que no pueden, que pueden garantizar el... que, la, que tu partida sea segura si no controlan ellos todo. Y Espérate. Espérate, porque esto ningún se, juego eh, tiene. Eh, esto sí, se sí, merece. pero va. va. Hay, hay algunos que sí tienen, ¿eh? El calote se, se merece esto. Voy a poner aquí. Mira, mira. De plano Uy, tampoco estoy muy Julio, impuesto, ¿verdad? pero aquí. sé que el Warzone este tiene juego cruzado entre plataformas. y Ahí está. Ya, ya, ya. Lo dejamos ahí. Hoy ha venido... Pero que sí, Destroyer, que va a tener el, juego cruzado. El, el, el, el Destroyer de los mundos. Este, este es, va, va a hacer así como la gema de poder. Va a hacer así, van a desaparecer la mitad de los juegos que hay. pa ¡A la mierda! Lo que yo no sé es si harías desaparecer de meo o no. Hombre, de meo. No, de meo no. De meo ah, me flipa. Y de hecho... Lo que estáis diciendo de vender juegos, a ver, yo sé que no puede ser, pero, porque mi entorno es gente friki, igual que yo. Pero el, el juego que más cascos ha vendido en mi entorno es DMO. La gente que, que ha venido a mi casa y ha probado DMO y hemos hecho una partida, se ha comprado a la semana siguiente el Quest o lo que sea para jugar a este juego. Eso bueno. Así que. Eso bueno. Bueno, pues. Porque somos, o lo... sea, yo, yo soy consciente que mi entorno no es el mundo real. <risa> pero, pero sí. Oh. Sí, la verdad que que sí que es que a la gente espera, que le flipa esto. Espera a ver nuestros últimos shaders por el tema de la calidad gráfica. Que si pensabas que, que los héroes y los monstruos te parecían intimidantes, pues ya verás. No, o sabía, intimidante. Por lo que hemos visto en el juego, trailer. No, que me dé miedo, que es imposible. O sea, por, es lo, por lo que hemos visto en el trailer, yo creo que será como PCVR, básicamente. Sí, sí. Lo que veremos. Vale. El eh, PCVR, si, si le arreglan el. Como es, tiene bastante resolución y no está pensado para cascos de muy alta resolución, tienen que el LOD de los personajes cambia a la versión de baja resolución demasiado pronto. Entonces, molaría que lo, con que lo ajusten y se vean siempre los modelos en alta resolución en el PSVR2, eh, ya se vería mucho mejor. Tendría mucho mejor mm -hmm. aspecto. Mm -hmm. claro. Así que pues ojalá. Bueno, dejemos optimista un poquito. Call of the Mountain. Hemos visto alguna, bueno, han puesto un vídeo guerrilla, un, un trailer y e imágenes que se han compartido, porque lo que os decíamos, que aparte de la propia PlayStation, que también ha publicado impresiones propias de gente del equipo probando estos juegos, pues, pues hemos podido ver ese trailer que os decía de guerrilla que han compartido, de lo que han podido probar, de esa parte de la campaña que, que arrancan en, en la canoa, que vimos en el trailer inicial. Y luego, pues, parte de escalada y parte de combates. Y por lo que yo he podido leer y ver, pues comentaron un par de cosas. Porque ellos, o sea, aquí en este caso, Guerrilla y Fear Sprite, que son los creadores de estos de del juego este de, de terror, que no me sale el nombre ahora. La cuestión es que, ¿veis que las manos se mueven ahí en el trailer? ¿Veis que las manos se movían? Yo sí. pensaba, digo, que, que eso lo están haciendo pa, por fliparse, ¿no? Porque normalmente le das al Steve para adelante y ya está, ¿no? Bueno, va a tener movimiento libre con, con stick, pero también tiene una, un movimiento basado en el movimiento de las manos o los brazos. O sea, lo que está haciendo así, ¿vale? Que se ve así. Mm. O sea, un poco como, como Nalo, ¿no? O sea, que, que haces mm. el, el stick, te mueves hacia adelante. Esto es opcional, Genial. ¿vale? Tú vas a poder jugar con stick si quieres. Que yo, en mi caso, la verdad es que prefiero el stick. Creo que lo voy a preferir. Porque te he acostumbrado a él, me refiero. Mira, esto y esto la gusta, otra cosa que... Tan... Es el anuncio de BMW. ¿no? te gusta conducir pues, te gusta la VR y estás ahí puf, pasando por el por el agüita y lo que pasa es que es ahí cuando lo, han cortado el, el, el les hemos dicho que cortaran el vídeo justo ahí porque ahora se da la vuelta el tío ese con los dientes raros que vamos viendo desde hace dos meses que no molaba nada, se me ponía los pelos con jardías y ahora han sacado yo lo de ¿Vale? las manos por favor no no. no, pero eso es opcional, Oscar. Ya. Eso por quien no. que lo quiera usar, que lo use. A nadie en mi le parte gusta ya lo andar con las manos así. A nadie le gusta andar con las manos así. A mí me gusta. Sí. <risa> de hecho, yo hice una aplicación para andar así en Skyrim. Luego se lo vendimos a más personas. Pero en principio, yo eh, o sea, a es mí que era queda en mi, mi o sea, modo preferido de locomoción. Pero queda raro. <risa> no queda un poco raro. Queda raro durante. O sea, queda guay durante los cinco primeros minutos. Pero luego ya, a lo mejor, ¿no? No, ¿no? Que o va. Sea, habrá que probarlo porque cómo vas a hacerlo. Pero atrás? si está bien hecho, si está bien hecho, si coincides y si mueves un centímetro y eso te mueve un centímetro en el mundo y no se va parando a cada vez que, que muevas las manos, ni tiene inercia rara de que te, que, que te pares y sigas deslizándote un rato, si está bien hecho, me parece muy inmersivo y una forma bastante guay. Bueno, de, hay que, de hay que de reconocerles que, que... Seguro que, que lo han hecho sea, bien. Que que Entiendan el, el, dónde se han metido y que quieran innovar también. ¿no? Y, sí, y si dan las opciones tradicionales, pues, pues esto es bien. igual de climb. O sea, esto es de climb. De climb o como sí. lo queréis llamar. Hmm. Y, y otra de las con, novedades con que tiene es con aquí con los combates. En la demo que se ha podido probar, eh, una era contra este jefe gigante y la otra es con el que llaman el Watcher, que es esa especie de raptor que se ha visto ahí, de como, ese más pequeñito que salía antes. Pues lo que han hecho es una mecánica en la que tú giras alrededor de, del enemigo, como le dicen, como si fuera una pista circular, pero es súper extraño, porque o sea, tú es vas con el arco a enfrentarte al enemigo, y con el arco cuando disparas estás parado. Y entonces si te quieres mover para esquivar al enemigo, porque te haga ataques como ahí, ¿no? tienes que pararte de disparar y con una mano eh, agarras y entonces mueves a la izquierda o a la derecha, y entonces estrafeas, o sea, uh. haces el movimiento hacia un lado. Yo, es eso la mal. verdad es que. No sé, hay quien dice que, que cree. Hay quien la proba, quien dice que cree que, que es mejor que juegas con movimiento libre. Pues no sé, depende de la práctica que tengas. Yo creo que soy capaz de, de estar girando alrededor del, del enemigo, ¿no? Pero bueno. Yo si no tiene. Si sí, no o tiene, sea, lo, han, lo han hecho. Eso yo yo lo he probado esa mecánica en uno de los desarrollos que he hecho y funcionaba o sea, lo de fijar el objetivo y moverte alrededor del enemigo, o sea, cuando tú pulsas izquierda o derecha en el mando que te hace rotar alrededor del enemigo, a lo mejor apuntas, a lo mejor también lo permite porque, porque pero el lo que entiendo es que es lo que han dicho es exactamente igual Zelda, Zelda. No, en el Zelda con, con abajo, con, con el Prime. trigger abajo haces clack lo, lo, y entonces ya con el joystick vas girando y le vas lanzando o le vas dando, ta, ta, ta, sin perder nunca el, salvo cuando te vas muy lejos, que entonces, plas, salta y pierdes el objetivo. Eso es, pero ¿qué es lo que decía? Es que no lo he entendido, ¿cómo funciona? Porque no ha dicho el joystick, ha dicho moviendo la mano, inclinando la mano. Entonces, o sea, cuando agarras, cuando agarras con el botón de agarre, creo recordar que era el de agarre, mm. entonces mm. tú mueves a la derecha y te mueves a la derecha, con el, con la mano, ¿sabes? Físicamente, en el aire, ¿sabes? Agarras a la izquierda, eso... vas a la izquierda. Agarras a la derecha, vas a la derecha. Y hay un vídeo de, creo que fue de IGN que se ve cómo lo hace, porque se ve la pantalla de fondo. No tengo el vídeo, sí. Pero bueno. No, no, ya, pero que da igual que pues, lo digo, es interesante, si tenés curiosidad ¿verdad? de verlo, pues. Bueno, pero, la cuestión no es no que, que quieren ofrecer novedades, pero en ese a lo mejor ese movimiento de lo puedes hacer con el stick, como dices tú, Julio. Yo para mí sería más fácil claro. el hacerlo con el stick. Sí. No tener que estar ahí y podrías estar moviéndote y disparando, Porque eso es lo que permite el stick. Es la gracia del stick. <ríe> claro. Y yo si por quiere. eso no, no claro. me convence ningún otro método alternativo, por a menos que se actúen dando físicamente. Ya, ya le estamos dando. Si todavía no ha salido. No ha salido nada, ni las gafas, y ya le estamos dando. También yo, se habla de que va a durar unas 7 horas bien. de la campaña. ¿sabes? unas 7 horas. Vale, pues sacarán una, una. Habrá, un Horizon, habrá distintas Julio, armas, habrá crafteo para, para el tema de las flechas, diferentes tipos de flechas. Parece, como habéis visto en el trailer, que va a haber mucho tema físico de colisiones y demás. Esto también, el trailer de Harley, sí. Harley ya vimos en su día, el tema de eh, cuando apartaba los objetos de la estantería, ¿os acordáis? Pues lo mismo que cuando aparte las lianas, abre la puerta, coge dentro de... del de este. En algún Pasa. momento, en algún momento, digo yo que dejarán de hacer las, las demos estas, o sea, los, los trailers como si fueran demos técnicas. O sea, como, como salga uno más apartando una botella de una estantería, chico... Eh, se me, hombre, eh, todavía ten en se cuenta se hecho, que esto ¿no? está orientado a gente que todavía no tiene VR bien en condiciones, y, o como mucho que haya probado PSVR 1, que ya ves tú la, las manos que tenías en PSVR 1 eh, con el tracking, aquí ¿Ya? saber que puedes tocar las cosas, apartarlas es la novedad lo la que nosotros para... ya, lo, tenemos ya visto desde 2020 con Half-Life Alyx y otros juegos del, del estilo aquí todavía es novedad entonces se le permite. Ahora a... estoy, estoy un poco asado, pero mira, John dice le vais a poner un 7, Yo te digo un 6,9, con nueve, un seis con nueve. Ya tenemos la review hecha, no hemos jugado, pero ya tenemos la review hecha. La publicamos el primer día que salga un 6,9. con nueve. Pues y hablando de Alice, pues yo tengo mucho hype que, con que este. gráficamente bien, bien. es similar entonces, a Alice, o sea que gráficamente va a ser muy bueno. Entonces espera que bueno ya cambiare. se ve en el trailer. Que no, con que, que no se es... parezca un poco en gráficos o al sea, de pantalla, no, no, no creo que se ve igual, pero con que se parezca un poco es que... Ahora es Julio Flipante. de Hype. Julio de The Hype. hype. pasa de Hater a Hype. No tengo término medio. Hype, eso, eso, eso, eso. Eh, bien. Eh, bueno, pues que... Más. Quien ha probado el visual, simplemente de comentaros, hallado lo que es el hardware en sí, que en este caso me va a sonro a que habla de, de que el Mura, el Mura que se notaba en PlayStation VR, también se sigue notando aquí, por el tema de las pantallas OLED. El Mura era como esa especie de, de telilla que se veía del, del brillo, del contraste, que no... Si, si os ponéis en negro, podía llegar a verse como verde también, creo recordar. Es que hace tiempo que no lo pruebo. Que no son y luego uniforme, el tema los de... píxeles. Sí, ah, es cierto. El color que de los píxeles. Uh -huh. si el lo tema del hablado. HDR, sí. que no parece que, se... que fuera algo que se note todo el rato, que que fuera muy destacable, porque habrá que ver también lo de HDR, entre comillas, hasta qué máximo brillo permite el visor, ¿no? Acordaros la demo aquella de meta de HDR, ¿no? Que tenía que poner una bombilla del 15 para, para tener HDR de, de verdad, ¿no? Que no algo de, o sea, mm. más brillo que otras pantallas me imagino que tendrá, por ello lo del HDR. Y luego una cosa un tanto preocupante que algunos medios hablan de emborronamiento al girar la cabeza. Eh, bueno especulan que puede ser también porque el driver no esté pulido pero también podría ser por reproyección no sabemos realmente a cuánto está renderizando el juego y si están haciendo como un preciso VR 1 de que haya reproyección ahí de frames no lo sabemos eh, luego hablan de que el ARE y los rayos de dios el Ghost Race pues se nos parece que lo notan menos que en otros visores pero claro, ellos han estado jugando yo jugando uh -huh. realmente con, con un visor como rifese que es el que tengo, pues claro, yo estoy acostumbrado y no noto nada tampoco, ¿no? Pero bueno, cuando me sale el uh -huh. negro y blanco, pues sí te das cuenta. Y a la mínima eso, que, que le, le pones que tampoco cuidado... que sea Sí. Claro, para diseñar no, claro, las claro. interfaces que no tengan cosas muy brillantes en fondo súper oscuro y eso, ya no te enteras de que claro. hay glares. En casi ningún casco, he el... hecho. Bueno, bueno esto... Eh... El, Fox, eh, el Fox se nota de los 110 grados... Que dicen ellos a los 100 de enviar uno, sobre todo si comparas con PlayStation enviar se nota Aunque también había comentarios por ahí de que si era mejor que cuentos, bueno, pues genial Todo lo que es una mejora en FOB, genial Y una cosa que no me mola nada es que el botón de agarre de los mandos es binario, es digital O sea que es 0-1, sí, o sea, le das cero. o no le das, no tiene recorrido, no es un gatillo analógico hmm. Puede ser que te acostumbres y no pase nada, pero oye, no es lo habitual en los mandos a menos sí, que tengan te la habilidad digital digitales. <risa> ya, yo mira, este está, este está está porque todo esto que está contando Ramón es porque eh, eligieron a lo más selecto de los youtubers de habla inglesa y les metieron en un autobús y le llevaron a algún sitio y le dijeron, a "Estas son las PlayStation VR2, hablar sinceramente de lo que creáis." Ese, sinceramente, de lo que creáis yo lo voy a poner siempre en duda porque si eres influencer, ya sabéis, yo tengo ahí una cruzada personal contra los sesgos y entonces no lo sé. Yo hasta que no nos llegue no quiero saber porque no hay una mirada realmente crítica eh, técnica, quiero decir, más que crítica técnica. Ah, no, solo no, era por… Pero bueno, un poco Sí, estos han dicho muchas cosas. Siempre el hype va a estar por los aires infinitos, porque ya que te llevan allí, no vayas a querer algo malo, te metan en un avión y te van a Guantánamo, ve a tu casa. Entonces, <risa> no te vuelven esto, a invitar. Claro, está todo el mundo diciendo cómo mola, cómo mola ahí con los dientes. Mola mucho. Eh, luego, esto es de la de la feria de Tokio, donde ya se ha podido ver el casco rotando por ahí por la gente. Es un zapatófono estupendo. O sea, yo pensé que iba a ser un pelín más pequeño, pero no, es un pedazo de cacharro. Eh, Fresnel. Sí. Bueno. ¿Qué creéis que está? ¿En qué, qué, qué pantalla está? ¿En qué creéis que pantalla está? Pues yo creo que le está mirando. Está, está claramente con la, con con, la, con la suprima, Dimitrescu. ¿no? Con la Dimitrescu. Ah. Le, le está mirando hacia arriba. O eres muy enano, o la otra es muy alta. Es sí, que mide media tres metros y medio. Pues el personaje está. de Lady entonces no. Le está diciendo que le arrope como los niños. Eh, ¡Cógeme! <risa> Estás en el parque, cógeme. El, Exactamente. Eh, eh, ah, pues ya está. Ya está Into the Wild, que decía. Ya está. Ya han abierto las compuertas. Ya está la PlayStation VR 2 por ahí danzando. Ya no se va a cambiar nada. O sea que si algo queda raro, nos lo comemos durante cinco años. Espero que hayan acertado porque. Oye. Bueno, todavía hay meses para pulir el software. Bueno, y... Incluso... El software sí, pero ya el hardware, el hardware no tiene. De... Bueno, el hardware podría ah, cambiar, sí algo, porque son prototipos los que de están hardware. enseñando. No, Bien, de verdad, las... todo... Yo recuerdo la PlayStation enviar cuando lo probamos en feria, luego finalmente no era igual. Cambiaron la interfaz facial, cambiaron algunas cosillas. O sea que todavía mm. podría ser, pero. ¿No da? O sea, como nos a principios da del año que viene todavía puede ser que no lo estén fabricando. ¿No da la sensación de que hay mucho plástico a la derecha de las lentes? O sea, quiero decir, esto en Pima es, es como Font Factor de Pimax, pero con el FOP normal. ¿No? Porque, ¿A qué te porque pues, joder, mm. vamos a ver. Desde que, termina sí, como que, que hay mucho espacio entre las lentes que y la el lente. lateral. Eso es Julio, desde que termina la lente hasta que termina el visor, hay mucho espacio. Hay mucho, mucho más espacio que cualquiera que tengas tú no bueno, o Para sea, las gafas también. No. Claro. Pero también es por el ángulo, ¿no? Porque mira, si, si yo lo acerco mucho a la cámara, a ver, ay, se ve un montón de espacio también. No lo sé. ¿Lo ves? ¿Tú crees? O sea, sí. si, lo alejas, si lo alejas, no parece tanto. Pero si lo acercas por el, el fob de la cámara, de repente ahí pues Me parecía, un me parecía que había mucho pero, espacio entre el final de la lente y el, y el, el después. Pero la cámara está lejos, ¿eh? O sea, la cámara está como a esta distancia. O sea, sí, que, sí que es verdad que da, da esa sensación de que tiene mucho lateral. No sé. Sí, porque luego tiene las branquias estas. Esto es como, como en Waterwall. Lo mismo está pegado lo del IPD. Que respirar ¿no? bajo el agua. Y por eso. eso sí. ¿no? pues tiene o sea, la... es que si te fijas, tiene es que parece que está pegado el IPD, lo del IPD. A la, de, a la izquierda tiene hueco negro que se ve que lo puede mover vale. más, ¿no? Ya, leche, le pero por o sea, Lo bueno es separe. que tiene el IPD. Vale, un IPD, un IPD de 130. Hardware. ¿Sabes? Eso ni los <risas> caballos van a. <risas> ah, pero también es cierto que aquí está muy cerrado. Está cerrado casi a todo. Claro, por eso está al mínimo. Entonces... Sí, sí, está pegado. Partage, y al final ¿no? tenía IPD automático que te lo ponías, te lo medía y se colocaba solo. El, el... Creo que lo oh. creo que lo tienes que mover tú, pero tienes que mover manualmente. Sí, te guía, sí, ah, te guía porque dice que, que porque además te tiene que guiar por narices porque tiene lo que tiene Barrio. Lo que pasa es que Barrio sí se mueve solo, hace claro. mucho, mueve, claro. pero sí que luego una vez que te lo pones el software te, te, se te tiras un rato y lo hemos hablado ya más veces diciendo tienes que confi o sea tienes que calibrar tus ojos. Hmm. Y entonces hay sí. 30 segundos de calibración porque dice: Mira este punto, tienes que mirar este. Sí. Ahora mira este punto, mira ese punto, dale un toque a no sé dónde. pum, Y entonces el tío dice: Vale, ya sé dónde estás mirando. Hasta que no pasa eso, no funciona bien. Entonces. Hmm. Tío, bueno, pero no. está bien porque la gente no suele tener mucha idea ni del IPD que tiene ni nada. Y pues así ah, luego, lo, lo vas claro. a poner perfecto. Te lo vas a poner perfecto. Eh, mira, esta, ver, esta tarde está aquí con ver. unos amigos y mira lo que tengo para medirles el IPD. Qué tío más <ríe> profesional. <ríe> Qué tío más profesional. <ríe> La verdad es que si sacas eso queda raro, porque ya si sacas eso dicen ya, uu, uu, déjalo, ¿no? Te no a esto a los ojos, cada vez que les acercaba a los ojos estaban ahí, ¡Ah, no bueno, pues, estarían flipando eh, si, si nunca... Pues ya las tenéis aquí, ya las tenéis aquí, otro día enseñamos, a mí estas cosas me encantan de lo que era nuestro ¿no? ¿Os acordáis hace tres años? Estos son las PSVR2 y, y eran diseños que no tenían nada que ver luego con, con el final. Eh, y mira que le han debido dar vueltas, ¿eh? Pero bueno. Genial, genial. Pues sí, ah, el ¿Qué año más llegarán eh. y cuando nos, cuando sea posible que las probemos ya os contaremos, claro? ¿Qué más? ¿Qué más hablamos? Sí, pues una última cosa nos queda aquí de PlayStation VR 2. Que ah. es el tema de que se anunció el viernes, porque salió en un podcast oficial de PlayStation. Y en este caso, un segundillo que voy a recuperar lo, lo que dijo, que era el vicepresidente de. Sí. El vicepresidente, señor de Sony Interactive Entertainment, que es Hideaki Nishino. Eh, le preguntaron si los juegos de PlayStation VR serían compatibles con PlayStation VR 2, o sea, si, si habrá retrocompatibilidad, si podrá jugar. Pues dijo, los juegos de PlayStation VR no son compatibles con PlayStation VR 2 porque PlayStation VR 2 está diseñado para ofrecer una verdadera experiencia de RV de próxima generación. PlayStation VR 2 tiene muchas más características avanzadas, como la nueva retroalimentación háptica basada en el controlador... Loca, tío. O adaptativo, el seguimiento de Shadow, el seguimiento de los ojos, el audio 3D, HDR, bla, bla, bla. Esto significa que el desarrollo de juegos para PlayStation VR 2 requiere un enfoque totalmente diferente al de PlayStation VR original. ¿Excusa? Porque realmente ¿Scusa? no... Bueno, sí, diferencias. El tracking se basaba en una cámara externa, había múltiples mandos, Pero se puede y con, a saber convergir. el SDK, lo que estaba ahí detrás y tal, ¿sabes? A saber lo que hicieron, ¿sabes? Porque esto ver, no lo sabemos, aquí... ¿no? bueno yo no sé al menos yo no lo sé, yo no he desarrollado para eh, la estoy seguro ya. que podría hacerse por software que se, que se convierta en, joder, que, o sea, si, si hubiese si hubiese cosas en el PSVR 2 que no estaban en el 1, pero todo lo que estaba en el 1 está en el 2, entonces se, po se podría convertir, pero bueno ya está, pues yo probablemente pienso como yo le que, parezca mejor eso porque que... sacarán remakes de juegos o lo que sea que eso claro, entonces of oficialmente esto es lo que hay que No hay retrocompatibilidad ahora, como luego entraban ya los rumores y demás que es lo que quería comentar también. Eh, antes de hablar de esos rumores, el año pasado, cuando el año pasado, si sí, fue el año pasado, cuando salió Winlands en PlayStation VR, Winlands 1, que hicimos sí. el Rob Explorer, Oscar, que creo que estábamos tú y yo. Sí. Pues los creadores nos comentaron que esperaban la, añadir patches tras el lanzamiento y decían concretamente la compatibilidad con PlayStation VR 2. O sea, hay desarrolladores van a querer actualizar su juegos para PlayStation VR 2 para, lógicamente, aprovechar el mercado que imagino que con el tiempo será mayor que el de PlayStation VR 1 o si no, paga y vámonos, ¿no? Claro. Eh... Hay joyas entonces... de PlayStation VR 1 que como no le saquen para el 2, o sea, es que ya, ya tienen claro. ahí una ¿Ve? librería de juegos del copón de PSVR 1 me parecería estúpido desaprovecharlo, entonces sí, probablemente, eh. pues a lo mejor el desarrollador tendrá que convertir cosas pero no, no será automático y muy probablemente lo acaben vendiendo como la actualización de PS4 a PS5 de los juegos que empezaron siendo gratuitas y ahora te cobran por ellas. Oh, mira, de primeras, yo creo que Dreams, este tiene que llegar a PlayStation VR2. No Minds Sky, PSVR2. No hmm. eh... se va a estar, ya está confirmado. Ese, ese está confirmado. Sí. El, el Squadron, mm. ese tendrá que llegar. Tiene que, tiene que estar. Y este que nunca me lo voy a pasar en mi vida. No voy a volver a jugarlo. Jamás. Y mira, mira lo que encontré el otro día. Esto es que justo lo tenía yo lo que voy a ver Mira, mira, mira cómo volar. Hombre, recién el 420. Este le tengo yo también. Con eh, el minidisco. Original. Esto, esto, es, es, eh, esto es de coleccionista. Pues aquí le tengo. Bueno, pues que estos cuatro, estos cuatro que os decía, estos tienen que salir. O sea, sí o sí. Sí, uno está confirmado. Entonces, a raíz de esto, PES eh, VR without parole que es el que filtró las especificaciones el año anterior y este año filtró que PlayStation VR 2 se retrasaba a 2023, al Q1, al primer trimestre, que por lo menos, bueno, pues él tiene ahí sus contactos. Pues ha comentado que, que ya hay toneladas de desarrolladores que están trabajando toneladas. en versiones para PlayStation VR 2 de sus juegos que los que lo van, lo van a llevar, ¿no? Estáis hablando ahí de que, que no se pueda convertir en el chat, ¿no? Bueno lo que han dicho es que, que no va a ser retrocompatible. Ya luego lo que nosotros queramos pensar o no, es lo, lo de menos. Lo que decís vosotros, pues habrá que ver, habrá gente que los lleve tal cual y no haga ninguna mejora o lo que sea, o aprovechen y hagan mejoras. Eh, el tema es que, que luego es with Paro le preguntaban y decía que él tenía conocimiento de primera mano y también sentido común y tal, pues con bueno, lo que hablamos, ¿no? Que los desarrolladores van a querer sacar, pues aprovechar y esos juegos que hicieron, pues, tratar de venderlos ¿no? y luego por ahí una cosa que realmente pues no ha confirmado nadie de Sony vale, es un rumor que hay una, hay alguien por ahí que en Twitter dice que, que más de 150 juegos de Playstation VR 1 están siendo ya aportados a Playstation VR 2 y que habrá algunos de ellos que, te, que tendrán que habrá que pagar pero que en principio Sony estaría financiando esa, esas conversiones y hablaba ahí de Astrobot de Blue and Truth de Doom UFR Moss Skyrim el de Iron Man VR, Resident Evil 7, Doom 3, No Man Sky, que ya se sabe. Bueno, ritmo, pero, pero queremos cosas nuevas y, también, ¿eh? Que no, que no, que no, claro, que claro, sabes, eso es a lo que ¿sabes? voy. Cosas sí. nuevas. <ríe> a lo que voy. Entonces, la cuestión es, ¿está Sony, ¿está Sony utilizando el dinero que comentó para esto? O sea, para financiar esto, estas conversiones. Porque os quiero recordar lo que dijeron en la última reunión de accionistas que era que se está invirtiendo una cantidad considerable de dinero en asociaciones con desarrolladores independientes y de terceros para asegurar una considerable reserva de contenidos atractivos de realidad virtual en el lanzamiento de PlayStation VR 2. Y, y luego decía, esa energía, ese esfuerzo y ese dinero seguirán creciendo a medida que crezca también la base instalada de visores PlayStation VR 2. Pues bueno, esto de los mm. 150 juegos y tal, pues son rumores. Hasta que no venga alguien de Sony y lo confirme y tal, pues es lo que hay. Y además de una persona que realmente yo no la conozco de nada. Uh -huh. O sea, me refiero a, dar, a dar otra cosa de antes y tal, ¿sabes? Entonces, bueno, cada uno crea lo que quiere y tal, pero lógicamente van a haber versiones de Pledge Enviar 1 que podremos jugar en, en Pledge Enviar 2. Oscar, me gustaría saber tu opinión de Resident Evil 7. Pues mira, <risa> te lo resumo, porque no tengo aquí una imagen, de unos dodotis. No, no, no, un par de, de, de 12, de esos que, que absorben mucho, esos que salen en el anuncio azul, ¿sabes? Y que se queda ahí la plasta. Y no, pues ese es mi resumen. Yo llegué a la puerta, me bajé del coche, abrí la puerta, me di la vuelta, cerré la puerta, dije hasta luego, me volví a meter en el coche y me fui. Y ya me puse a jugar a otras cosas. No voy a jugar más a esos juegos. No tiene sentido jugar más. Si lo pasas mal, ¿para qué? Y además somos mayores. Imagínate que me te haga un chungo. Sabes y que mi hijo venga y me vea a mí ahí tirado sabes y que luego en el entierro no, digan no, se murió no yo también lo paso no sé. mal en los juegos de, de terror de, de VR en los de pantalla no pero en los de, en los de pero VR pero recién en 2007 es terror de verdad yo me lo paso entero en ver, pero este PC tío. con el mod que te sí, muere, pero sí. Uh, ah, te, me daban miedo chao. hasta los a cogerlo, cogerlo, ¿no? De cómo... El nivel nivel 4, <risa> que era la risa. Yo lo, lo, lo con el 7 lo pasé mal. la parte que estás con la familia y el tío ese de, de las gafas persiguiéndote... La parte inicial, la parte inicial tiene algunos sustos y ¿eh? tal, está claro. Sí, pero no, sobre no, sé, todo no, no me pareció... No sé, yo creo que hay más de estos que juegan al... Que no hay necesidad. A, a, a Este, al Scare este, ¿no? El Junescare, ¿no? Pero yo creo que no, Guerra 7 no es así. Fasmofobia. ¿Ese yo no podía cenar antes de jugar a ese juego? Porque es que me se ponía malo. O sea, me, me, se me te ponía malo la, la tripa. Digestión. Total. <risas> Por ejemplo, o sea, que lo paso mal con estos juegos. Sí, de... Nada, ¿para qué? Pa qué? Eh, oye, si os gusta a vosotros, si, si sois unos enfermos, o sea, jugar eso es a eso bueno, ¿eh? y disfrutarlo, hay un punto ahí detrás de, de vamos, vamos de la manita al psicólogo, yo os abro la puerta, los dejo allí y una terapia para decir ¿pero cómo os puede gustar? Pero, pero Resident Evil 7 no. no lo yo, otra extraña, cosa es el, el, de el, el, el del exorcista, el del exorcista y todo eso, a mí yo jugarlo solo a lo mejor me daría palos. ¿sabes? ¿eh? Resident Evil 7 concreto, ¿o no? Hostia, pues yo el Resident Evil bueno, 7, la primera parte, eso es lo que has dicho. La, cuando, estás, cuando, sale, cuando terminas de comer la, las tripas esas que te ponen para comer, que de repente sale el, el, el abuelo este, el ¿Quién es? padre o lo que sea. Pero esa es buenísima. Yo me, me, yo me estaba riendo más que, que, que sufriendo porque me hizo mucha gracia la, la mujer cuando dice no se quiere comer, no sé qué y se va pegando unos tiempos. Sí, sí ahí puestas, te hace ¿no? gracia, pero cuando, cuando <risa> te empieza a perseguir el otro y a romper ahí la pared y tú escondiéndote por debajo ahí de la, de la casa... Bueno, vamos, eso, vamos, vamos. Sí, vamos. Que, la, que, que, que luego tengo que ir a dormir y no quiero Venga, sí, sí, pesadillas. sí. Eh, <risa> Ya estamos? que estamos con Hardware, Oscar, si quieres vemos lo otro que creo que, que es rápido. Pico, ¿no? Pico, Pico. Va a anunciar este jueves nuevo visor. Ya hemos hablado de programas anteriores que es Pico 4 porque salió en la FCC salió en la certificación de, de Bluetooth también y vimos pistas ahí de que va a ser Pancake y este es el, el trailer así de, que han puesto corto de 15 segundos en Twitter también, en el que se ven varios juegos como After The Fall, Red Room y demás, pero bueno no nos da ninguna pista del visor en sí, pero ya sabemos que estaba va a ser. Pancake, verlo. No, es que va a tener no realidad aumentada a color. Por lo menos Bueno, la, tiene aberración. Pro. Mira, mira la aberración que tiene. Esto es el. Buah, va a ser una festival de. <risa> la aberración, <risa> de hecho eso. Que no, que yo que sé, si estaba, estaba mirando a ver si había. Si ponían algo. Pues eso, que el jueves a las dos. El jueves eso, a que... las 2 hay anuncio de pico. Va a ser antes que la Conet. O sea, que va a ser antes de que sepamos el precio de Cambria. ¡Qué pillines! Son. A ver... ¡Qué, qué a ver qué, cómo precio <ríe> ¡Qué pillines! Aquí lo pone. Dice y esto ya imagino que no, que no será una beta. Y de esta foto sí que podemos concluir que va a costar menos de 1.444... Bueno, de 1.400 euros. Sí. Porque 9.900... Si yo ahora cojo aquí en yuanes... ¿Yuanes? O euro... <ríe> y le digo aquí a Google, ¿eh? Google sí va más cosas que buscar... <ríe> 9.999 yuanes son 1.430 euros Hombre, o sea que, espérate Que va a costar menos que 1.430 euros Porque es el precio que actualizarán después, ¿no? No, te, te, te, o sea, costará 1.430 No, si ponen 999 Entonces ah. ya estaría el precio correcto Y dicen claro. que no, que no es el precio correcto ¿Y por qué lo ponen? Pues para que va a jugar con Oculus, creo yo, ¿no? Porque sí. como Oculus son 1.500 dólares los rumoreados no pues A lo mejor lo hacen por eso a lo mejor lo ponen 1.499 y ya es más barato que... Oculus. Claro. Han perdido la oportunidad de decir van a costar mil y pico pero no tienen el humor no tienen el humor castellano ¿sabes? De, pero bueno. el, el caso es que lo que va a costar mil y pico es la VR en general a partir de ahora ya las PSVR mil y pico entre tal y tal, pico mil y pico entre tal y pico y tal. acordaros que en el FCC había dos modelos, el Pico 4 y el Pico 4 Pro yo imagino que el Pico 4 no costará mil, mil euros Será menos. ¿Este cuál es? No lo ¿El sabemos. pro o no lo sabemos? Ese es uno de ellos. Pero sí que sabemos si que. Tiene panque. tracking. Si tiene tracking, si sí, tiene tracking ¿no? Se ve ahí los LEDs de iluminación. Mm. O no, es que no, no lo sé. Sí, bueno, sí. esto lo dirá el Prat, el brandy De todas formas, Oscar, como, como el, el su... martes va a haber un maravilloso Spread de Pico 3 Neolink. Eh, por Vamos cierto, a verdad, para repasar mate, lo que hay. Julio y yo nos lanzamos a por Pico. ¡Eh, eh! No sé, lo que yo no sé es que, que Julio, porque Julio, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, no sé si va a venir Julio de Hyper o, o Julio de Hater. ¿Sabes? Va va Lo, lo veremos cuando lo estemos tocando ahí eso está, ahí. está, lo veremos ahí. Bueno, bueno. Eh, pues sí, os vamos a dar una explicación de. Bueno, vamos a revisitar el pico Neolink y todas estas cosas que salieron mm. para eh, ponernos los dientes largos. Aunque si va a ser un cambio paradigma, pues tendrá que ser otra cosa distinta, ¿no? Estos son los, los mandos. Pues la semana que viene va a ser interesante. Muchos son, bueno, son los mandos que se han filtrado, claro. Estos los mandos que se han filtrado. Que ¿Son, son los más suavecicos de todos los que han salido hasta ahora. Sí, son, no sé. A ver, ojalá que vayamos a menos, porque es verdad que los de PlayStation VR2 son, no, señores, no, señores. Sí, sí, son bueno. son, son grandes con lo aros, mm. sí. Lo que no tiene es como un espacio para apoyar el dedo cuando no est estés tocando un, un, ningún botón, que es una cosa que la han necesaria. Hmm. Pero bueno, a lo mejor como la, la forma es así suave, simplemente dejar el dedo ahí, pues a lo mejor está bien también, ahí al lado de los botones. Sí, es que mira La zona mira, que es que tiene, de hecho, los Tienen un sensor para saber bueno, que lo toques ahí, en los cascos de... Los de Quest 1 Ques. y, hmm. Ques y RFS también son así pequeñitos y no... Sí, no, pero, nada, pero son, menos, son más cómodos los del Quest 2, realmente, con, con la parte para dejar sí, poder, sí, poder, sí, poder sí. de ahí. Mira sí. que les decimos que nos llamen antes de hacer las cosas. ¿eh? Mira que se lo han <ríe> mandado por mail, que les hemos dicho, oye, a, a llamarnos porque de esto, pues eh, los ya no sabemos un poquito, pero no. Va a su bola, aquí todo. Y claro, luego pasan las desgracias. O claro, luego, es que me habéis puesto un 6. Claro, pues habernos ver, a llamado. A vernos... El... Bueno, pues Pico, Pico, como hemos dicho, eh, se lanza a la piscina también y quiere demostrar que su producto va a ser mejor que cualquier otro que saque la competencia unos días antes de la competencia. ¿Qué ha pasado a la competencia? Que les han destrozado el evento, como podía ser habitual. Julio, tú cuando vas a un hotel y sales del de hotel, no haces lo que nosotros le solemos llamar la última vuelta. ¿no? Mi mujer me dice: Oscar, date una vueltecita a ver si se nos olvida algo. Que eh, siempre tú, se me olvida algo. Tú, tú, ¿Qué te has dejado? ¿Qué es, lo más, ¿Qué es lo más heavy que te has dejado en, en un hotel? El lápiz del iPad que cuesta ciento oh, no sé cuántos euros. Pero fueron buena gente y me lo mandaron por correo. ¿De verdad? Eso no pasa <risa> sí. en la vida real. Eso no... Pues a mí me pasó en un hotel en el País Vasco. Me lo mandaron ya ¿Sí? cuando ya estaba en Ciudad Real. Me lo dije... Hostia. <risa> pues yo no sé. Yo me dejé un iPad o sea, un iPod wow. y nunca más volvió. Claro. Llamé y dije, oye, me deja uno. Y la carcajada también. Se escuchó Se escuchó la música del iPod por debajo. <ríe> pues no, no sabemos dónde está. No, nunca más. Bueno, Yo no especificé, es que, dije que un lápiz. Y un a, lápiz. a lo mejor un lápiz, eso no vale. El ¿eh? claro es que alguien, alguien se fue de farra por, por México. Además, México, o sea, no podía ser más. En México. Se fue y se llevó dos, dos de estas y entonces salió el, el vídeo que todo el mundo conocemos de alguien que se encontró esto. Curiosamente, el tío entró luego en Internet y alguien le explicó que eran unas gafas que todo el mundo estaba esperando. Eh, no lo sé. Los de lo, lo, lo, lo, lo, lo entrevistaron. Yo vi un poco de la entrevista. Y vergüenza ajena. Y, ¿no? y, y, el, y el tío era usuario de Quest 2. O sea, que ya sabía de que era... O sea, que al principio no se dio cuenta, pero luego se dio cuenta y dijo, ah, sí, el nuevo y... Mm -hmm. y no a, a, a este hombre no se le ocurrió decir estas pobres personas que estaban en esta habitación, les voy a llamar y les voy a decir oye, os habéis olvidado esto seguramente os vayáis a la calle porque os van a despedir os voy a mandar el visor no, lo que, pues hizo fue lo que, que hace todo que es... el mundo ahora mismo, <risas> que es internet, me voy a Instagram y lo saco y luego ya veremos, a mí me parece una poca falta, una poca ya. falta de, de vergüenza, la verdad de verdad, yo la verdad es que en México. Bueno, o sea donde sea. Tampoco, no, digo que mañana. México es como Estados Unidos, que allí es verdad que hay muchas armas y hay muchas cosas. A lo mejor yo no sé. Eh, no, pero no bueno, sé. no lo sé. Yo me parece un poco, me parece un poco mal el haber sacado Yo imagino el video, que, que quizás un... se lo haya devuelto. Es que, es que no vi la entrevista entera, pero quizás lo que no Joder, llámame, sí, sí, ¿no? saco, claro. Yo soy esto y, y digo, tío, llámame. Además, que parece, parece la, un prototipo, no sé, por, por, por la cámara que se ve ahora un poco feo, bastante, ¿no? El frontal. No, lo que pasa es que la cámara estaba con el flash. Y hace que se vea toda la. De... O sea, eso no se ve normal. ¿no? Pero ese gris, Eso no se ve. Eso ya te digo yo que seguro que no se ve por cómo es el, lo negro. A ver, cuadra claro. perfectamente con el packing, con el package este que hace. O sea, es perfectamente. Es, es verdad. O sea, esto sí. no es un fake. No, está, esto, está es, perfecto. esto es. Eh, los Tres cámaras son... se ven. Tres cámaras, los mandos tal cual. Mira, es... hay con una buena superficie para apoyar el dedo. Así es como hay que hacerlo. Claro. <ríe> Ahí está, eso me parece bien. Pues, no o sé, sea, a mí me parece... Tú imagínate lo sobrado que tiene que ir alguien para dejarse dos Quest pro, que es encima... Verdad, tipo, que, tipo, o sea, que es un... verdad, que había varios. Esto, es, esto es... ¿Cómo se llama la película esta? De los que se van a una, a una fiesta de... Eh, en, en, en, y luego se levantan y hay un tigre en la habitación. y un ¿Cómo se llama esto? No sé qué. Es, la... ah, de, el resacón en las vegas ah, vale, Pues sí, esto, sí. Es resa esto es resacón en México DC. Los tíos se han levantado con tres tatuajes, se han levantado abrazado a alguien que no conocen, <risa> se han pillado corriendo porque había mogollón de droga por todos lados y había un muerto en el baño y tal. Y cuando han llegado a su casa han dicho: hoy bola las gafas, hoy gafas", las gafas. O sea, que a lo mejor las gafas es, es lo de menos, ¿sabes? Porque han ido a la cárcel por mil cosas más. El... porque si no, no lo entiendo no lo puedo entender y más en una ciudad y más en una ciudad, o sea, en una zona que es como si te las dejas en España en una zona como sabéis que en Latinoamérica España, eh, Italia somos los últimos de los últimos de los últimos en, en, en recibir estas cosas ¿Qué hacía esto uh -huh. en, en México han pasado la frontera lo que te digo, resacón, resacón en, han pasado la frontera, se han puesto de cañas y de tal, vamos a celebrar que ya tenemos las escuela venga po! pum, se acabó nunca más volveremos a saber de estos pero vale, sí, es una historia pues sí. curiosa sí. Aquí, aquí están yo y así son pediría que se supiese la historia, solamente por el humor porque seguro que, que está cargada de humor la historia que, que alguien, eh, al final, la, aunque sea dentro de dos años, ya cuando no haya casi repercusión, que, que se publique y digas, pues es que estábamos... Que expliquen cómo se dejaron dos Oculus Quest Pro de estos. Ya o sea, ves. El, el Además el es el lo típico que, que, te la, que quedas un día con Karmac y Karmac te dice, tengo los dos prototipos, toma, me los cuidas durante una semana porque tengo que ir a hacer no sé qué. Y entonces, claro, al día siguiente, oye, soy Karma, me las devuelves. ¿Qué le dices? ¿De volverle, qué? ¿De volverle, qué? ¿De volverle qué? ¿Se ha equivocado el número? ¿Qué haces? O sea, en algún momento, eh, sí, estaría genial entrevistar a, a todo lo que ha pasado allí y que nos contaran la verdad, pero nunca lo sabremos, jamás lo sabremos. El caso es que ya están aquí también, ya sabéis que en estos mundos de internet no puedes guardar unas nada, una sorpresa, no puedes guardar absolutamente nada, sobre todo cuando hay gente... Impresentable. últimamente cada visor de, de, de meta de, de, de Oculus, o sea, es que siempre los vemos antes. O sea, sí. Con cuentos paso igual. Pues, o sea, oh, y bueno, con, vamos y a el... llegar el 11 de octubre a ver qué ocurre. Como dice yo, con el, el, con el iPhone. Si es que solo dejan todos los bares, si es que no. Y luego diga, ¿Qué fiar es? de fiar del bar. 99 dólares y los que estos. pues vale, ya lo sabíamos ocho años antes. Ah. <ríe> pues, ah. Pues, pues software, si quieres Oscar Sí, vamos con el software porque ya, por, ya, ya vamos sí, a llegar digo, a una... Lo único de Play 2 rápido Que que, nada, que Play 2 se ha incorporado Al proyecto de, de New Havaman Que era este del inyector universal Para juegos con un Unreal Engine 4 Y lo que permite es introducir Una capa de VR Save Dove y del estereoscópico Con los ojos sincronizados O sea, no es método alterno No primero renderizar un ojo y luego más tarde el otro Es los dos a la vez sincronizados Para que el estrés de sea bueno no como los mods del Ross, que ya lo hemos hablado muchas veces, que así, que, que la gente lo juega y tal, vale yo no digo que no, pero esto es mejor porque es como si fuera nativo, el estéreo 3D. Y ya lo veis ahí, que es bueno, el 6 el posicionamiento, y la ventaja del inyector también es que luego los otros modders podrán pues, seguir mejorándolo para, por ejemplo, a, a, los juegos, a cualquier juego en concreto ya ellos trabajar en añadirle el 6-2 en los mandos para que podamos apuntar uh -huh. con, con las manos, ¿vale? Y no jugar con el Gamepad o el, o el teclado y ratón. Pero oye, es que esto abre la ventana... O sea, aquí hace pruebas con... O sea, realmente, casi... Estudiamente, desde que lo anunciaron esto de Brave están sacando vídeos con pruebas de muchos juegos. Este es un, un juego todo así táctico, tipo Rainbow Six, se llama Ready or Not. Aquí en este mismo vídeo prueban el Life, Life is Strange. Uh -huh. y, y no me acuerdo cuáles eran los otros, pero luego... Más tarde publicaron el del gato, el Stray. Que, Uf, este que... tiene que marear un Es montón. este, ¿no? Es este no. Este... Sí. sí, el Stray. Yo le tengo unas ganas horosas. Porque yo tengo dos gatos, me gustan mucho los gatos. Y, sí, a mí también y, me y, mola. Y, y quiero ser un Está gato. Chulo. De mayor quiero ser un gato. Viven como Pues lo puedes jugar en primera persona, me imagino que igual que los, los mods de Resident Evil también los puedes poner en tercera persona, que es como el juego original, en tercera, claro. Hmm. A mi perra le flipa este juego. Me pongo a jugar y me llena de baba la, la, la pantalla de la televisión. Sí, pues. y, y el último que han probado es el Jedi Fadel en Order. Que también lo juegan en sí, primera igual, persona. Sí. Pero este va a ir a Brutal. 35 frames. Más o menos, ¿no? Bueno, eso ya... No, este que... tiene, tiene muy buen rendimiento en el, a el ver. juego en sí. o sea Está como muy bien optimizado, yo creo. Y a lo mejor un VR en un ordenador potente va cojonudo. ¿Para eso la 40-90, Julio? No, yo no voy a no. tener la 40-90. Lo siento, no tengo, no tengo un, una central nuclear cerca. ¿Y esto cómo lo van a hacer? No, porque como los mods de Resident Evil, hay momentos en los que te ponen tercera persona cuando claro, haces algo así decir. y luego te mete otra sí. vez en Esto ¿Sí? la verdad es que está genial lo que hacen. Y o sea, sí, cuando hay cinemática se pone en tercera persona automáticamente y ya está, o sea, detecta que es cinemática y te cambia la cámara. Ah, Buah, yo este bueno. juego lo veo que tiene muchas muchas cosas que a mí seguro que mis piernas, o sea, de mareo me refiero, ¿no? Yo creo que este que, hay, sí. que haría en combate, pero pero hay otros juegos que son <ríe> más, más tranquilos, más llevaderos, como Resident Evil, por ejemplo, y se juegan perfectamente. Yo este me lo me instalé y... Quitando, y me lo quité ya una vez que sales del tren. Era... Pues a mí me gustó mucho. Yo creo que es el juego de Star Wars que más me ha gustado de, de todos los que han salido. Claro, lo el... Para que si, si, el problema es que es, es, es el, esas cosas que siempre nos pasa a todos, ¿no? De, este juego cómo molaría en VR, me voy a esperar a jugarlo en VR. Y entonces de... ah. Porque es la maldición de los <risa> juegos en plano. Bueno, pues, pues este inyector todavía no está trabajando en él y cuando lo publiquen, pues conociendo el historial de Play me imagino que será gratuito y quien quiera apoyar a Preido tiene su Patreon ahí para, para apoyarlo mm. Mm -hmm. pues paso. 100.000 millones de juegos triple a, no hechos para VR en VR ¿qué mal puede pasar? pues todo mal es del <ríe> universo esto o sea. es, esto es a, a consumo propio cada uno ya Claro, esa es tu, es es como... tu cerebro. O sea, es tu y además aquí los efectos secundarios son que se te a la cabeza, de marea. O sea, que claro, así... claro. Bueno, pero es la única manera de ver gráficos de verdad, ¿no? O sea... Para mí esto es una gran noticia. Genial. Pues ahora, que sea lo que tenga que ser, que sea lo que tenga que ser. ¿Qué más cosas tenemos de software? Ya, ya. Ah, Bueno, no vale. la, el Tokio, Tokio Tokio, Ah, bueno, Tokio, sí, es verdad Vamos con Tokio, un momento Porque ha habido un momento, bueno, en Tokio se han presentado muchas cosas En Tokio es una de las grandes ferias eh, Es un poco como la Gamescom Que íbamos Ramón y yo, solo que Muy lejos, y además tiene Tiene que va a la gente O sea, hay veces que en las que, Sabéis que muchos desarrolladores y muchas eh, Constructoras de hardware Están dejando de ir a los festivales y estas cosas Porque lo que quieren es hacer su propio Festival, ¿no? su propia feria. Y entonces dejan de ir, y eso ha pasado toda la vida. Pero en el de Tokio todavía es importante para ellos, y entonces siguen yendo por lo que es el mercado asiático. Entonces, MetaQuest ha estado allí con un stand un tanto barato, o sea, un tanto, un tanto Horizon. Vamos a empezar a hablar de. ¿no? Un tanto Horizon, o sea, cutrecillo, facilote. Eh, y tenían estas cosas allí: en las monjas. <risa> Bueno, mola. Sé, ¿no? mola. Mola o no mola. Mola o no mola, depende de lo que tú creas. ¿Qué quieres eso para colocar mis cascos aquí? Claro, bueno, pues estaba. Estaba MetaQuest ahí haciéndolo bulto eh, También estaba Steam Deck. ¿eh? Hmm. Esta la que tiene ahí Julio ah, por ahí. Eh, un, día, un día hacemos un programa sobre Steam Deck, creo que sí. Steam Deck y VR que Casi nos quedamos sin el programa final También hicieron algo Que se llama la Tokyo Game Show VR 2022 Que por desgracia ya hoy justo No se puede entrar Si habéis tenido la suerte de entrar en su momento Yo sé que la, la aplicación de Quest tenía el volumen Roto y no lo han podido arreglar Pero en PC mm. se escuchaba Estupendamente y la música era maravillosa La verdad eh, eh, Yo me he llevado una sorpresa Brutal o sea, brutal. Creo que es lo mejor que, le he, que, que he visto y creo que es lo más importante que ha pasado en la VR desde hace muchísimo tiempo. Y ahora diréis que exagerado, ya está el hoja, así, total... Pues no. Os digo que molaba no, ya perdí yo. que molaba un puñado, porque esto ha petado. Ahora. Porque era muy, muy grande, mucho más grande de lo que yo pensaba, con muchísimo... ¿Pero coincidía con, con más gente o qué? Sí, con muchos, con mucha gente había, Yo cuando entré esta mañana había mucha gente es Chulo, ¿eh? eh. Tienes, Era bastante extenso Y sobre todo era muy friki Mira, esta es la parte de... de... Hostia, el estudio de Ideo Kojima Eso es, el estudio Y tenías tu propia habitación Que podías entrar allí Luego también tenías a esta gente ¿Cómo se llaman? Los de, los de Ruin Magus mm -hmm. eh, Estaban allí Y podías andar por un montón de sitios Pero por un montón... Que te lo juro que me tiraba ahí dos horas. Algunas partes gamificadas, otras no, pero todas muy Joder. frikis y sobre todo creando Y no mucho... se puede visitar ya. Ya no, pero creando... Era una pena Dime. que no lo dejen ahí puesto ya, para... Ya para lo, sé, ya lo más tarde. sé, pero claro, los servidores le habían costado un dinero y dijeron, pues solo dos días. El... Tenían integrado Mira, esta es, la, esta es la entrada, ahora a ver si encuentro un vídeo, esta es la entrada, muchísimos gráficos, es, es, es una especie de torre enorme con, con cuatro niveles distintos y con un montón, ya os digo que un montón, de, un montón de cosas. Este es el comienzo, entrabas y salías por ahí y sobre todo, lo, o sea, lo que qu quiero decir es la cantidad de stands distintos y como ya es virtual, podías poner muñecos de todo. Entonces crea una empatía con los que nos gustan estas cosas, Ojo, que, que, es que ibas andando y... Y te parabas en todos lados porque, aparte, que estaba... A ver, esto es lo de... tal Podías pasarte por la mayoría de, de, de lugares, ¿ves? La entrada es espectacular, tiene algún Gungan ahí, tienen el Sonic, tienen tres zonas, la zona del bosque, la zona... Esto es, digamos, un poco... Pues vale, esto es lo que hay, ¿no? Pero ¿qué es el futuro de las ferias? Mola. O sea, mola yo he echado, mola. Falta, he echado en falta... Echaba en falta una cosa así. Echaba falta el poder ponerte el visor y decir: Joder, estoy ahí con todos los muñecos de los y juegos nuevos, con todos los bailes. Esto aporta. Todo... Y, con, y cuando realmente. no sea hardware nuevo, cuando no sea hardware nuevo, molaría poder probar experiencias. O sea, una demo de un juego de VR, ¿no? De, de ahí mismo. Incluso, a ver, eso estaría guay, ¿vale? Pero no es. No, o sea, yo estar en la ciudad de Ruinsmagus, estar andando con todos los personajes por allí. Y salir de ahí como si fuera un stand de una feria. Y ya estar en otro en otro, en otro otro stand, por ejemplo. Y salías y mm. estabas ahí. ¿Ves? Y aquí tenías el, el mapa. De todo lo que podías de las tres zonas. Y luego había unos minijuegos dentro. Eh, yo creo que tengo por aquí algunos... Mira, está menos truco... gente que, que en la Gamescom, ¿no, Oscar? <risa> menos gente. A ver, esto es, aunque sea broma. Eh, <risa> había mucha menos gente, pero tienes un código que le, se lo puedes mandar a un colega y entonces entráis en la misma instancia del juego, mm -hmm. para veros. Entonces no tienes claro. que estar ahí haciendo mil millones de colas para entrar en un sitio que te apetece. ¿no? Porque esto, es que esto era increíble. Entrabas en el de Konami y había unas cartas tiradas por el suelo, pasabas por encima y empezaban a salir un montón de cosas ahí. De, estabas en medio de una pelea de robots. Y, y era continuo. Y, y como esto, había un montón de... Luego salías al bosque. Y en el bosque sí, pues había algunos chorrijuegos y algunas cosas... Podías bajar abajo a ver otros otros trailers, pero enseguida ya estabas otra vez con Sonic, con no sé quién, con, con, con, con... Mora. y ahora Preguntan que si encontraste de... un dragón oculto en el sótano, en el chat. Chip. Sí. Qué guay. Sí. Claro, me tiré un montón de tiempo porque había que conseguir tres cosas que no os voy a decir. Pero el, el lo, lo di... a ver, lo importante, y ahora nos ponemos un poco más serios, es esto no lo paga nadie. O sea, esto no, lo paga, esto no lo pagan los usuarios. ¿Esto quién lo paga? Esto lo paga cada compañía a la que tú le mandas y dices, ¿quieres, quieres venir aquí a, a, a, a mostrar lo que va a ser tu mm. juego? Te tienes que currar un stand. Es mucho más barato que hacerlo en pagando madera, pagando espacio allí, pagando o sea, todo esto. Tú... Ya y te lo digo. Vas... Claro, lo vas haciendo <risas> desde el principio con los muñecos que ya tienes de tu juego y con los assets mm. que ya tienes, con lo cual guay. Y luego, ¿de qué manera incorporamos... A la gente de fuera, Polo Ralph Lauren, y esto no es hacer publicidad porque es la publicidad propia que había pagado esto, Polo Ralph Lauren hizo su propio mundo porque eran, tú llevabas un polo de Ralph Lauren aquí, aunque a mí no, no me gusta ni, ni los llevo, pero estaba muy bien integrado y eso es a lo que voy. ¿De qué manera vamos integrando todas estas cosas para que no cante, para que no sea una mierda, para que no digas da vergüenza ajena o no? Es que estaba muy mm -hmm. integradito. Entonces tú ibas andando y de repente veías la carpa de los tres, que era el Café UCC este, y Zone, que era una cacharra de esta. De tal. Estos eran los que han pagado seguramente parte de la, de la aplicación y estaban muy bien hechos. No, no, no era ruido añadido, sino que eran acciones que tú ibas así, cogías la lata y empezaban a salir como si tuviera dado un ataque de, de azúcar. <risa> ¿Sabes? Te venías arriba, empezaban a hacer así brrr, y todo el mundo que estaba al lado empezaba a hacer. Brrr, y decía, bueno. Eh, pero estaba integrado dentro de los mundos aquí estaban mm. los muñequitos tal, entrabas en ah, sitios había bueno, muchos, eh. sí, sí, estaba muy dicho sí. claro. Street Fighter Qualcomm con sus historias, algunas VR otras no VR y luego bajabas, que esto me, me encantó bajabas a un mundo según ibas bajando mundos porque eran muy largos, ¿eh? entrabas en el museo en la historia del videojuego que habían hecho. Y entonces eran, dabas vueltas y más vueltas hacia abajo, hacia la mina de abajo. ¿Tenían movimiento libre o teletransporte? La, ambas dos. Muy bien, ¿eh? ah, han muy bien conseguido, ambas dos. Por, y luego te hacían preguntas. Por ejemplo, ¿PlayStation saldrá en el 2023 y hace cinco años de la primera PlayStation? ¿Sí o no? Y entonces entrabas por una puerta o entrabas por otra. Eso está guay. ¿no? Entonces, esa mecánica. Una pequeña gamificación que, que era divertida y luego podías ver todas las portadas de la, de la, del juego. Esto es... Revista. Sí, me quedé mirando hacia arriba porque estaba allá abajo y había mucha gente por ahí arriba. O sea, es que daba sensación de, de metaverso. O sea, daba la sensación de, gala joder, ¿cómo mola esto? Todo el mundo por ahí de espantar, mm. haciendo un montón de cosas. ¿No? Mm. Entonces, mm. eh, súper interesante. Espero que las próximas ferias, de verdad, sean así. Podías entrar en una barca. Y darte una vuelta en una barca. No podías entrar a O sea, había incluso... Mira, este es el Nati, este o Nati, ¿cómo se llame? Sí. Sí, Nati. O Nati. Nazi. como se llame? <risa> pues estos... estos eh... Nati. <risa> Nazi. <risa> Nazi. <risa> eh, de Influencers para gente más joven, ¿no? Con sus estéticas y sus historias. Pues eh, tenían ahí una, una movida. Claro, de Rob no lo vayan a tener. Porque, claro, de Rob de, estaríamos abajo en el infierno de la UR. Y, claro, de Mayer, y, y, quemándonos. Y el, no bajes abajo, le decían a los niños. No bajes, que no volverás. No, vol no volverás a gustar de la UR. Y, y bueno, que, que me ha parecido... Esto es lo del dragón. Aquí tenías que entrar ahí, después de conseguir las tres gemas del poder y tal. Te ibas abajo. Las gemas la la la del infinito. Las gemas <risas> del infinito. Y entonces ahí pasaban cosas. Cosas en general. Mm, qué guay. Pero bueno. Ese, ese era yo. Qué <risa> gran avatar. <risa> con Pero, tu polo de Ralph Lauren. Claro, bueno, con <risa> Ralph que no pasa nada. A ver, si lo han pagado, pues, pues te lo pones. Pero vamos, yo no, tú no lo ves. Ni tus ojos. Sí, en tus ojos. Pero era súper divertido y mucho mejor hecho que el 90% de los videojuegos que jugamos todos los días. O sea, que con eso yo os digo todo. Y encima disponible para Quest, y para PC, para HTC. O sea, había versiones para todos los visores que para y por ver. Muy bien. Vamos a ver si nos ponemos las pilas y la VR la empezamos a utilizar para cosas prácticas. Porque esto ha sido muy práctico. Y yo me he quedado con todo lo que va a salir de videojuegos. Yo pensaba que era menos de lo que estás contando, la verdad. Sí, sí, yo también. Sí, Pero... He entrado diciendo... Bueno, no, no. a ver, la mierda. Yo esa. ni siquiera entré por eso porque digo, bueno, será una... Pues ha sido flipante, ha sido una posiblemente de las mejores aplicaciones que he probado este año, directamente y la han quitado me he sentido un poco como, como en Summer Wars, no sé si la habéis visto pero yo soy muy friki de esto pues ha habido un momento que me he sentido así esto es Summer Wars es un anime bueno, pues está muy chulo, si podéis verlo lo veis, y si no, pues no Tokyo Game Show VR 2022, el futuro de las ferias que están por llegar en la VR gracias a Dios que se han puesto las pilas el problema es que como Japón van por delante en el horario, pues claro, el domingo claro, pero el domingo, a la hora que hemos ido aquí de domingo, ya, ya está chapado ya lo sé, si es que esto, si nos pilla la semana pasada <risa> yo os lo cuento Qué y pena. entramos todos ahí a la bestia hasta que nos echen, mm. porque claro, nos están esperando a los robianos. Ah, bueno, el roviano llega allí, se pone a mirar y <risa> dice Entran ahí pero dos aquí, quintos". Claro, el pixel derecho está mal y tío, esto tienes claro no, no, nada pero bueno, muy bien, muy bien. La los no, no podrían soportar. No, no Avisados mola. que dais para el año que viene o seguramente para todas las ferias que haga esta empresa. Que seguramente mm. esta no puede Pero, ser la última. Espero que, que esta idea vaya en, en otras ferias, como dices tú. Mm. No, claro. Es la, es la primera cosa bien de esto, ¿no? Que, que ha salido. Porque... Que es, que es la Por eso digo que es lo más importante sí, sí, de todo sí. el año. O sea, a mí me ha flipado. Esto, esto, por favor, que se haga mucho más y más veces, uh -huh. que ya lo tienen hecho. Así que, claro. que bueno, pues esto, esto lo quería contar yo Un poco de mira Square Enix Con todo lo que va a salir allí, te acercabas y veías la moto Y el final Que todos esos Están de esas empresas que ven las posibilidades de la ur Pues digan, oye voy a hacer juegos también <risa> O sí. voy a darle soporte A mi juego hmm. Como Gideo Kojima ahí con su Quest 2 probando no, y no no, él, él Estaba viendo <risa> esto le estaba viendo ya, la claro, claro. se había agachado le estaba, le estaba subiendo la falda ahí al, al, al <risa> japonés eso de allí está bien visto qué, mm, ¿qué más pues he visto sí. esta semana he visto una cosa de stable diffusion ya sabéis eso de le digo en texto algo pues esto lo han hecho en AR y entonces han hecho hay un, una cacharra te, patrones para poner en tu casa en las claro. paredes no la pared vacía y le dices oye tal ponme un, un, un papel de, ¿De maíz? maíz y entonces te pone esto y él dice no, no, no no, espera, espera espera, pero que sean en mazorcas ¿vale? y en pater o sea que puedas hacerlo que quede cuadrado o sea que, que, que tal hmm. y te dice no, pero ahora me lo vas a hacer más pequeñito porque eso es muy grande ¿quién <ríe> se va a poner eso en su casa? pues nadie y ahora con florecitas con florecitas y todo esto viene de stable diffusion y ahora me lo haces eso hazlo más grande pop qué guay, mucho. Está. mola mucho, y mándalo a imprimir 387 dólares y dices, me he equivocado que, no, que era broma, que era broma. Eh, otra cosa que ha salido eh, el nuevo sitio o los nuevos lugares con los que HTC que antes habéis preguntado, si sabe algo de HTC pues esto sí, HTC Vive están intentando vender a location base nuevos location base y entonces han cambiado todo su, su location-based a una cosa que se llama location-based estudio LocationBase es Latency, todos estos lugares que están abriendo por los barrios para poder jugar los a la VR. Arcades, sí. Los arcades, los famosos que, que, mm. que se están haciendo, han actualizado absolutamente todo el software y todas las cosas que van a hacer con esto. Y entonces dice, pues eso, ya puedes utilizar muchos más visores, ya puedes utilizar incluso eh, aplicaciones distintas, enviarlas a cada visor. Eh, esto me ha gustado mucho. Y esto, la pregunta que os quería hacer es, si esto lo veis factible. Eh, los códigos QR imprimirlos, dejarlos por la habitación para mejorar el tracking Sí, eso es útil Esto es útil, porque esto así empezó el primer tracking el Alan Jace y todos estos, antes de tener los Lighthouse ya empezaban a vale, utilizar sí. de esto claro. entonces la primera habitación esa que llevaron a Zuckerberg en su día y el Zuckerberg salió de allí diciendo, esto cómo no lo... no, Zuckerberg no este... sí, estaba Zuckerberg qué narices, dice, esto cómo no, no. lo tenemos nosotros, y Palmer le dice pues porque no sabemos hacerlo, y entonces dice, pues contratamos ahora y se trajo a Abras para hacerlo. Entonces sí, eh... eso es para espacios grandes, aunque luego el sistema de tracking utilice puntos del entorno como como ahora mismo que que, que lo, como funciona ahora mismo, pero sí que está guay para reposicionarte si hay algún fallo de o sea si están repartidos por toda la habitación y cada x tiempo ves un entre uno de esos en, en la cámara ve exactamente en qué punto estás y si ha habido drifting o ha habido un momento en el que has tapado las cámaras y te has andado 5 metros hmm. y, y re, reconecta el tracking que te vuelva a colocar. Eso pues sí. es, bueno, es pues para lo que sirve. Le han estado dando vueltas a todo esto y ya por fin han sacado la, la versión, no por ejemplo Zero sí Dice que, que irse a algo nuevo y ¿qué tal, con Focus 3, bueno, pues esto esto era muy interesante si alguno de vosotros tiene pensado montar un arcade cerca de su casa, tiene un poco de dinerito ahí y dice, venga, me lo voy a jugar con la VR, que seguro que esto tiene futuro. Sí, y... pero que la pandemia se cargó a muchos arcades. Eh, hmm. ya sí, como siempre la, la, la nota realista del regalo virtual no hagáis caso si tenéis ese dinero y lo ibéis a hacer no os quitaremos la ilusión vosotros ah, no no no si yo no lo decía por eso digo que fue una pena que ocurriera aquello porque mucha gente se lanzó y, sí. y, y les pilló y... bueno pues eh, ya está esto, esto yo no quería traer mucho más eh, porque es verdad que es tarde ya llevamos una hora 47 así que vamos a ir cerrando yo si quieres eh, podemos hablar de, de lo más leído en la comunidad dale dale Venga, vídeo de MetaQuest Pro en México, sacando el visor de su caja porque somos así, queremos verlo 70 millones de veces y aparte que por el precio que va a tener pocos, de verdad vamos a ver, yo voy a ir a todos los hoteles, cada vez es que vaya a un hotel voy a mirar debajo de la cama a ver si se ha olvidado alguien en una Pro pues. <ríe> y me las ahorro. Pico adelante la presentación de su visor al 22 de septiembre, lo hemos hablado, muy cucos ellos, les van a hacer la pascua, yo creo que todavía no les van a hacer sombra. Pero ya hablaremos el martes julio y yo, le daremos una vuelta de si son capaces, pico, de doblegar hincar un rodilla ahí a, a Meta o no. Y Bosworth, el precio del visor cambia, será elevado, que iba a decir. Los avatares de Horizon tendrán piernas y otras respuestas que dio el hombre, porque le gusta más hablar a cámara que un no sé, presentador del telediario que sale todos los días. Pues este todos los días, que es que seguro voy a hacer una gama. Y su mujer, otra vez, que sí, pero, ¿qué vas a contar? Lo mismo de siempre. El precio del visor. Eh, esto es lo más leído. Y al comentario destacado, Jader: cuando digan el precio de las Pico 4, se filtrará de las Quest Pro. Alguien se dejará un ticket en el bar de un hotel o cualquier mierda sí. ¿Juan? Si es que juegan con nosotros. Si es que juegan con nosotros. Si eso ya lo, ya lo sabíamos antes y ya lo sabemos ahora. Y esto, y esto era así. Yo, si queréis. Eh, Sí es que no. Total, sí que siempre, siempre ocurre lo mismo. De, de hecho, el precio ya se filtró esos 1.500 dólares. ¿Será verdadero? No, el 11 de octubre. Yo, si queréis, me, me voy a. Espera, voy a hacer una cosa y me, y me despido, ¿no? Nos despedimos que, que vuelva otra vez. Hacemos que vuelva a Neo. Venga, Venga hombre. Déjale Neo. que te posea. Y si eso, lo, lo tienes no, por no. ahí, trételo Vale, voy a. la gente Smith. Ahora voy a dar Mientras vosotros. Pues no eso, eso, como estamos comentando. El martes tendremos el, bueno, aquí, que no se me ve, el, el Express, el segundo, de, el, hicimos el de Pimax, si no llama la atención Pimax por cualquier circunstancia, yo os recomiendo ver el vídeo porque también hablamos de cosas técnicas. Y mm. bueno, y así veis el primer programa de, el del del Pimax SWORD que es los contrarios de estos de, de Pimax. Mm. Con basados en sí. el CBR, con el CBR Lighthouse. Como mm. mínimo te enteras de de los detalles técnicos de cosas que normalmente se suelen pasar por alto así que ahí vamos a estar y el martes Neo no responde Espera, que está vos... ocupado, está luchando está ocupado, ahí. Neo está ocupado <risa> espérate, ahí estoy apagando está dándole de comer a las palomas claro, ya. <risa> le estoy llamando le estoy llamando, está en ello ¿eh? no pues eso y el martes que pues yo tengo curiosidad de ver Pico Neo 3 Link cómo está actualmente antes de salir qué juegos hay en mm. la tienda como en la tienda, como se si ha habido mejoras, y si ha mejorado el tema de, de esas aberraciones que comentaba Oscar en el análisis y tal, mm. de, por los bordes, ¿no? de, que era la distorsión sí. geométrica ¿no? que tenía por los laterales. Mm. Mm. Sí, el pico Neo 2 igual tenía, se notaba ahí, al mover la cabeza, cómo se deformaba mm. el mundo. Sí, exacto. Y... Mm. Pues echar un ojo a todo eso y así de cara al jueves, que ya tendremos el anuncio de Piego 4 y bueno, pues esto ya empezaremos a ver qué ocurre, si realmente salen también pronto o es el anuncio y las venden mucho más tarde, no, no lo sabemos. Uh -huh. Ellos de momento se lo han dicho si estamos preparados para una VR mejorada, para una experiencia de VR mejorada. Uh -huh. Yo lo estoy. Bueno, yo también, así, me, me llega a ver si no algo ya súper interesante no me coge el teléfono eh no te coge el teléfono no, ¿no? El no, no, no, no. Está, está en ello me dice que, que tal, que cual y que cual, estos son muchos, muchos errores en la comunicación, así que yo creo que lo veo. voy a intentar una vez más y si veo que, que si sí, no, pues sí. nada no, otro día ¿Qué o sea, ahora te petará eh, el, el directo, ordenador al sí, conectar te te con petará. Matrix <ríe> nah, no, esto no, esto va es de igual una Espérate, que voy a... Lo mismo se termina porque le peta, le peta todo. Este, este soy yo, espera. Ya, este, este... Mira, uff, ¿qué pone ahí? De memoria, ¿Qué? Cosas, ¿Qué? Cosas, uf, muy uf. cosas muy uf, espera chungas. Que... Han... <risa> espera que se enfríe. Madre mía, ¿qué has hecho? ¿Está tu ordenador ardiendo ya? Sí, sí, sí. Bueno, no sé, no, ya no puedo. Ya no va nada. <risa> <risa> es increíble. Uf. Bueno, te has, quedado, te has quedado en Matrix ahí metido, perdido. Sí, sí, que sí, han, que, han cazado. Si queréis saber de qué hablamos, <risa> eh, vean a. Ahora. <risa> A la ahí cabina yo... de teléfono más cercana que a ver si te puedo... Podemos... Ah, que es el frío. Dios mío, esto ha petado, de verdad, pero ha petado es la primera vez que me... Ha petado total. Venga, ha petado. Y así, bueno. así es como se le quemó el ordenador a... Claro, eh, si queréis ver de qué estamos hablando, veros el comienzo del programa, que hemos tenido un invitado especial que ya no puede volver y, y yo me he quedado ahí flotando en el, en el hiperespacio. Que muchísimas gracias por venir, Robianos, un día más aquí a darlo todo con la VR. Nos vemos el martes, ¿no? Sí. El martes. Hmm. Sí. ¿Y el jueves? ¿Qué pasa, Oscar? el jueves? ¿Y el jueves? ¿Qué pasa el jueves? Pues buena pregunta. ¿Qué hacemos el jueves? Pasan cosas. Bueno, pues no lo sé. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Teníamos algo que hacer el jueves? No, me dijiste que iba a haber también un programa nuevo, ¿no? O, ah, o verdad. Me ¿Estoy adelantando? Hay un programa nuevo. Bueno, no lo sé, ah, no, no lo ¿sabes? sabemos. No, <risa> sé algo como, bueno, ¿cómo no se lo sabemos. ¿Se ha quedado algo <risa> que, Pero bueno, eh, tendremos ración y, y Julio tiene las puertas abiertas. Si no volvo, estará ¿verdad? Robert Flores, como siempre. Y si no estará Robert Flores para hacer lo que queramos y pasárnoslo bien con vosotros. Muchísimas gracias, suscribíos, <risa> tocar campanas, esas cosas que se suelen hacer. Y si no, pues tampoco pasa nada Porque aquí no hemos venido eh, Aquí desde el hiperespacio Un abrazo a todos, muchas gracias Por, por venir Y ya está, hasta aquí, hasta pues aquí Muchas gracias todo. a ti también Y hasta y luego el, el extintor lo tienes cerca, ¿no? Lo digo, pues. Sí, lo que no tengo es que ha petado, ha petado todo Y entonces se ha quedado hasta hasta bloqueado El y entonces no puedo salir no podemos ir, estamos atrapados en Matrix Estamos atrapados en Matrix Yo no sé, ¿y esto como entonces? ¿Cómo lo hacemos? oye directo aquí, venga, vamos a cenar ahora aquí ya Puedes desenchufar Matrix directamente eh, espérate, pues, ¿a Y se, se corta de golpe yo sigo Se ha quedado colgado esto ¿Ves? Para intentar hacer el capullo En, en, en directo, esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Bueno, eh, voy a poner una cosa que es lo único que tengo No volvemos, no empezamos en unos segundos eh Voy a poner el mismo cartel Porque si no, no podemos Ale <risa> Hasta luego, muchas gracias a todos.